Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Toti. Oh, sí, Toti, ¿cómo estás, Toti? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Déjenme peino, me arreglo. Ahí está, ¿no? Medio, medio peinado. Me veo muy... ¡Ay, no! ¡Qué prieto, qué feo! Déjenme ponerme luz. Estoy muy blanco. pues ahí estoy ¿no? más o menos lentecitos para que no me vea tan tan desvelado ¿cómo estás Yasmín? Eliver, bienvenido Francis X, bienvenido Andrés G, bienvenido Arles, mi hermano, ¿cómo estás? Bibi, un abrazo Lupita, ¿cómo estás? Mía Fernanda, saludos Mía Fernanda Listo, me parece que que con esto estoy mejor ya ya me veo menos feo, ya medio me peiné, me puse los lentes y pues creo que ya estoy presentable para todos ustedes. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y contentos, que estén pasando una noche agradable y que se la vayan a pasar muy bien esta noche, esta transmisión. Este es el capítulo número uno, ustedes no lo saben, pero es el capítulo número uno de Moco de las transmisiones de Moco. Es decir, cuando transmito con Melissa, esto se llama Moco. Y los temas que manejamos pueden ser cualquiera. Ahorita les voy a dar una, un ejemplo de cómo pueden ser temas X, el que sea, el que nos venga en gana. Puede ser paranormal o no puede ser paranormal. Porque aquí en Moco se trata de hablar boludeces, de pasarla bien, de conversar con ustedes, de hablar sobre temas que estén en tendencia, junto a Melissa. así que esto es Moco. Ya se pueden usar Super Chat? exactamente, se pueden usar superchats. Chats, apóyeme con los superchats. Chats, apóyeme con los Likes allá en YouNow, Pique, píquenle ahí a los Likes en, en YouNow y también estamos eh, en, en Facebook, apóyeme con las estrellitas en Facebook, gente, píquenle a las estrellitas por favor, Saludos Oclac, Saludos a mi hijo Blanca y Yosafat, un abrazo para Bianca y Yosafat. Tenemos ya a Melisa, que también obviamente es este coprotagonista de estas transmisiones de Moco. Así que vamos a darle la bienvenida ya a Melisa, que se está estirando. Ahí está, Melisa, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, es un, un gusto tenerte aquí. Pensamos que de pronto a lo mejor ya no te gustaba venir por acá, pero vamos a empezar de ceros. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría me encanta. de nuevo? ¿En serio? Sí, sí, que esto sea moco, primera parte. Moco Ajá, número uno. No lo puedo creer. Sí, ok. No estaba ¿Sí? preparada, pero me emociona y así, sí, sí. Yo les voy a dar un ejemplo de qué es moco para que la gente no se confunda. Y que digan, ¿por qué no están hablando de fenómenos paranormales? Mire, les voy a dar un ejemplo. Melissa, ¿te gustan los hongos? Depende. A ver, depende de qué. ¿De qué clase de hongos? ¿A ti te gustan? Sí, sí, he probado hongos. Antes, cuando era chiquito, junto con mi mamá recogíamos hongos y nos hacía una sopa de hongos. Ah, ok, los champiñones, dices tú. Bueno, así los dicen lo, la gente fresa, come champiñones, nosotros comíamos hongos de, de silvestres. ¿Cómo son esos? Es que en sí hongos nunca he probado. ¿Hongos alucinógenos dices? No, no. ¿Tú has probado hongos alucinógenos? No, esos son los que te digo que nunca he probado. ¿Te gustaría probar hongos alucinógenos? No, creo que ya habíamos hablado de esto antes y cualquier Ay, cosa, uh, cualquier cosa que me haga alucinar, no. Allá habíamos hablado de esto antes, pero como sí. este es moco número uno, pues entonces se pueden repetir algunas okay. preguntas. Vamos a fingir, ok, me gusta. Una pregunta antes de comenzar, moco, por primera vez. Exactamente. Este, ¿No sueno como con eco? No, ¿No? Suenas bien, suenas bien. Ah, siento que sueno como raro. Andrés G. dice que probaría sapo. Eso ¿Tú, también... le podrías, ¿Tú le podrías dar unos lengüetazos a un sapo? Es que es lo mismo, porque también, bueno, no sé si exista, ¿no? Pero el que ponen así en las caricaturas y películas, es, es como te hace alucinar, seguro. Sí. Fíjate que una vez fui a un campamento... Y fuimos a explorar de noche una fábrica abandonada, entonces en el camino, pues que estaba lleno de maleza y todo, eh, pues vi saltar una cosa grande y era un sapo así gigante de esos, ¿has, has tenido un sapo de esos en tus manos que estaba lleno de granos grandote, así Ay, qué asco, no, no, los he visto, he visto sapos súper grandes pero nunca los he agarrado. Bueno, lo, lo agarré y me lo llevé y conforme íbamos caminando, yo lo llevaba en la mano, se iba inflando. O sea, llegó un momento en que esto parecía una pelota así grande de que se había inflado tanto. Y como no lo soltaba, después le empezó a escurrir como leche de, de los granos que tiene. ¡Ay, le leche. Asco, ¡No! ¿Leche? <risa> sí, o sea, una cosa blanca. Le empezó a escurrir por los poros. Si vuelves a ver ese sapo, ¿te acordarías de él? Sí, no, porque los sapos eh, de la región no... O sea, todos son como similares. Son sapos, las ranas son las que son diferentes. Ok, mira, aquí dice, se llama sapo cururú. Es un sapo grande, eh, grande. A mí siempre me han gustado los animales, los insectos y demás. Y me, me gusta tocarlos, pero menos las arañas. Suena súper asqueroso súper asqueroso, no, yo nunca he tocado un sapo, sí los he visto, este pero no los molesto, o sea, los dejo ahí y ya. Sí, si te, si te dieran, no sé, unos 200 mil pesos, ¿le darías un lengüetazo a la leche esa que le salió por los por los poros? Este, ¿no me voy a envenenar? No, no, no creo, no creo, yo, yo creo que eso sí es como para protegerse. Pero no creo que sea veneno, así que mate, gente. Ya lo sabría. Pues sí, hasta por 20 mil pesos lo haría. <risa> <risa> si no, corre riesgo mi vida y nada más es el momento de la asquerosidad, sí. Bueno, disculpa las, las preguntas. Es que como ya te han entrevistado en tantos lados, no quiero hacerte las mismas preguntas. Oye, Ox, bueno, ¿qué te parece? El tema entonces no va a haber tema, ¿verdad? Nomás vamos a... A chismear. Ay, se me cayó. Ah, no, no se me cayó. Ah, no, sí. Pues yo sí tengo un tema, un tema paranormal traigo, pero podemos chismear. Ah, ok. okay. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Tengo un diccionario de la parapsicología. Ok. Entonces aquí vienen muchas palabras que se utilizan dentro de la parapsicología. Mi idea okay. era eh, que yo te dijera la palabra y que tú dijeras más o menos de qué trataba, a ver si adivinabas. Perfecto. O sea, tu idea es dejarme en ridículo aquí. <risa> Pero ese sí. tema lo podemos manejar en la segunda hora del programa. Ahorita podemos Me divagar un bien. poquito. Ok, muy bien. ¿Qué te parece si empezamos con nuestro intro para que la gente entienda más, este, un poco más de qué es Moco? Ah, pues sí. Vamos a poner el intro. Mientras, ahí te dejaron un comentario. ¿Tay ¿Qué? Dile por favor, Melissa, que tiene el cabello más lindo que he visto, jajaja, ja, ja. ¿y por qué te ríes? O sea, ya, ya, <ríe> ya dudo del comentario, ¿es verdad o es una broma o qué o cómo? Sale, ahí está el, ahí está el video, vamos a reproducirlo para que la gente sepa que de qué trata esto. La siguiente historia es de otra realidad. Solo es parte del mundo alterno de Bienvenido. ¿Qué te sí. pareció la entrada? ¿Quieres que lo volvamos a poner? Sí, porque hay alguien diciendo que soy yo el del principio. A ver, vamos a volverla a poner. Qué grosero, Gray, Gray River. Ay, soy ese, o ese, o ese, o ese, o ese, o ese, ese, ese, ese, Wow, Súper, súper intro. Eh, yo te tengo que confesar algo, Melissa. ¡Ay, no! Sí. ¡Qué cosa! Eh, de hecho, me lo había... Eh, no, o sea, no, no te lo quería decir hasta que pues, en un momento ya te dieras cuenta. Pero, ¡Ay, no! ¡Ay, no! No lo puedo creer. Pero este, yo creo que más adelante del programa sí tengo algo que confesarte y... Y creo que sí tiene que ser ¿Delante de todos? Supongo, sí, sí, de hecho De hecho, sí Bueno, pues de una vez ya No, más adelante, más adelante, lo que agarro Este, valor hala no, es algo feo Este, no sé cómo lo tomes Para mí está padre, a mí me gusta yo, yo me siento bien Pero pues no sé tú cómo lo vayas a tomar Estoy nerviosa, mejor dilo ya ¿Contesto a Witz o no le contesto? Primero confiesa lo que vas a confesar. No puedo eso, eso más adelante. Ay, ¿es en serio? Sí. Pues, pues bueno, sí. está bien. Sí, más adelante, más que, que agarremos un poquito de, de confianza, que, que no me agarres así tan, tan en seco. Pues tú fuiste el que lo dijo. O ya sea... sí, en el jiji, jajaja, ja, ja, ahí mero, ahí mero te tengo que decir algo. Ok. Está bueno, pues. Dicen que, que haga la voz que hice en el intro. Yo no la hice. Ah, esa era mi pregunta. Si sí, la voz del intro era tuya. La hizo un locutor. Eh, que, que yo mandé a hacer la, el intro. La, o sea, la voz. Yo edité el video. Porque el video me gusta mucho. Entonces, no me quiten ese, ese valor. Yo edité el video. <risa> pero la voz es de un locutor. Lo, la mandé a que me la me la grabara. Está padre, ¿no? Un locutor de dónde es que ya no me acuerdo si es un locutor de Veracruz o uno de, eh, de Colombia, porque dos, dos personas que son locutores me han hecho ese favor. Ok. Ah, mira, aquí tenemos a tu hermana que nos mandó. Oye, a... oye, espera, espera, espera. Ay, caray, ¿qué pasa? Espera. Ahorita te digo. Ok. Ahorita te digo. ¿Verdad por... que se vaya tu hermana? Ahorita que se vaya mi hermano. Ahí está. El intro. Good guy Japan está aquí. Le mandamos un fuerte abrazo a mi buen amigo Good guy Japan. Ahí sí puedes. Ahí sí puedes. Checa tu WhatsApp. A ver. Oigan, oigan perdón. Este lo debía haber hecho antes de empezar. Pero no lo hice. Por mientras los voy a leer. La... <risa> okay. ok, ok. También puedo confesarte lo que te tengo que confesar por el mensaje. Me, ah, me pues daría, bueno. Me Ajá. daría menos pena, pero la gente ya no lo escucharía. Este... Que, hagan, que hagan donaciones. Sí, yo voy a, voy a manipularlos con eso. Si quieres escuchar la confesión que le tengo a Melissa. Tienen que dar donaciones, por si no, no me voy a animar en vivo. Es más fácil el mensaje, así no le veo la cara a Melissa. <risa> Mándamelo por mensaje ya de una vez mejor. <risa> eh, Abraham, un abrazo, gracias. Ahí mandó 50 pesotes, Abraham. Dice, ya cuélgale, perdón la costumbre, la costumbre. <risa> ya cuélgale. Bueno, Melissa, ¿qué, ¿qué caricaturas veías de chica? este, este, pues todas veía bastante Nickelodeon, pero caricaturas que ahora creo que no son aptas para niños, ¿ya sabes? Sí, sí, sí, como la vida moderna de Roco, Cack Dog, que son medio oscuras en sí. Coraje, el perro cobarde, ¿no? Estaba padre esa de Coraje, me gustaba mucho. Sí, pero ya las ves y tienen toques medio, medio extraños ahí. O sea, no parecen ser caricaturas para para niños yo creo que que yo creo que antes también las caricaturas o sea cada vez estaban eran más oscuras y ahorita bueno es que ahorita también hay cada caricatura pero ya es para, para mayores de edad no las caricaturas que hay hay bastantes caricaturas adultas tú ves alguna este sabes que veo este de los que salen muchos monstruos ugly american Ok, ok, eso está padre. ¿Sabes qué personaje me gusta de ahí? Los que son como, ah, como que son gusanitos teniendo. o deditos, no sé qué son, ¿sabes? Ah, hay uno como dedito, hay uno que tiene dos cabezas. Sí, ese, ese. ¿Ese? Que uno está como acá siempre súper elegante y súper vivo y el otro es así como, ay, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Sabes? Y el otro es que cállate, le pega y lo trata lo trata súper mal y el otro nada más vive así como a su sombra de que, ay, por favor, así es bien codependiente, ¿sabes? Sí, me, me gusta ese, ese programa, pero da un poquito de miedo. Déjame ponerle el canto del ángel a Gaby. Ahí está, Gaby, el canto del ángel. Me gusta Ugly ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo se sí, así lo estás diciendo bien. <ríe> ok, eh, me gusta, no sé si la gente lo, lo vea, se puede ver ahorita por Amazon, y me gusta pero es, es, es perturbador, ¿eh? Yo lo veía en MTV, pero uh, hace mucho, o sea, no sabía que de nuevo estaba como saliendo o así. Mira dice, en, en Amazon lo puedes ver, a mí me gusta mucho como no tengo mucho tiempo de, de ver la tele y dedicarme a verla lo pongo de fondo y a veces tengo que repetir todos los capítulos porque en un momento ya me distraje y ya no los vi pero hay, hay algunos capítulos uno principalmente que me da miedo y es el que quiero encontrar pero como son varias temporadas lo he estado buscando y no, no me sale la caricatura de Ren y Stimpy ¿la veías antes? este sí pero fíjate que esa no me encantaba a ver, Ren y Stimpy, ¿quiénes eran los perritos, no? Era un gato y un perro. Un gato y un perro. Ah, ok, yo me estoy confundiendo con otros perros. A ver, una foto de Ren y Stimpy, no me acuerdo cómo eran. La voy a poner, pero ¿quieres que le conteste a Witz? Mm, yo digo que más adelante igual, ¿no? <risa> ok. Vamos o sea, no por fea, pero creo que nos estamos metiendo un buen tema, que son las caricaturas de los noventas. Y nos va a... Sí, aquí está Renny Stimpy y ahorita vas a ver qué era el perturbador de Renny Stimpy. Porque sí, o sea, esa caricatura sí es perturbadora. Renny Stimpy, ¿quién? los dibujos eran súper feos, ¿no? Mira, ah, ok, sí, sí, sí, sí, sí. Ajá, sí. O sea, en algunas partes oh, había dibujos como este, ¿no? Ajá, ay, guacala, sí, sí, sí, claro. Sí, o, co o como este donde está con los dientes así. Uh -huh, uh -huh. Que le salían moscas y Sí, todo. como estos tipos de dibujos súper grotescos, ¿no? ¿Sabes qué? Este Renny Stimpy eh, eh, de, de esa época pues era perturbadora De hecho, esta, esta parte, mira, esta como sexosa Sí Había una... Esto no lo he platicado mucho, yo hice un video al, al respecto Pero había en los años 80, yo creo unas tarjetas que se llamaban Garbage, Garbage Pad Kids, que eran basuritas, se le llamó en América Latina. <risa> Pensé por un momento que querías decir garbage Pash Kids, ¿sabes? No. Es, es que tú no, <risa> tú no los conociste, pero eran como unos bebecitos. Sí, exacto, y... es, es la parodia de Cabash. Ah, pad. ¿en serio? Ah, ok. Ah, okay. Son okay. que se llamaban Garbage Pad. Ah, y okay. que, Garbage, Garbage, ok, ¿y qué eran? Y entonces esas, esas eh, se hizo una leyenda urbana con esas tarjetas porque se decía que un, prisione, un prisionero, un reo, era quien hacía los dibujos y había hecho las tarjetas. Y que todos los niños estaban viendo esas tarjetas porque son sumamente perturbadoras, hablan de muerte, hablan de comerse las tripas, hablan de, de, de porquería y media. Y yo tengo todavía de esas tarjetas. A ver, enseñemos una. Mira, voy a poner aquí la, las tarjetas, ¿se pueden ver mejor? A ver, a ver. Estaban adelantados a su tiempo esas tarjetas. Uh, William, bueno, ah, que se están saludando los Teletubbies. Ahorita en los comentarios veo que muchos tienen como, este, recuerdos de, o sea, las caricaturas que están poniendo, pues, son bastante nuevas. Lo que quiere decir que ustedes son muy jóvenes. Muy jóvenes. O sea, sí, la de Billy Mandy, por decir, yo cuando empezó esa caricatura, ya no era tan niña como para querer ver caricaturas. Ya no fue así que, uy. Mira, esa, esa que estás viendo aquí, de un niño lleno de barros, y los está exprimiendo y está como, se llama Ruspus. Qué asco, pero si eran de los cavas Pash. Ah, eran las, las este, uh -huh. parodia de garbas pa, yeah. uh -huh. aquí se está comiendo este sus propias tripas ya lo viste ay qué asco pues había otra caricatura que también salió en mtv de um, happy tree friends y eran ah. muñequitos súper adorables que también la temática de la caricatura era hacerse daño así súper grotesco no sacarse los ojos este degollarse y hacer ese tipo de cosas horribles sí fíjate que happy tree friends sí pero daban ternura, o sea, y a pesar de que era súper violento, seguía dando ternura. Estos Garbage pad eh, dan asco, mucho asco. Uh -huh. Sí, esos muñequitos estaban, estaban bonitos. Y también, ¿sabes qué? Había otra caricatura de ese estilo, la que veían siempre en Los Simpsons. Bart y Lisa, en su pelecita. Ah, itchy Scratchy, ¿no? ¿Así, ¿Así se llamaban? Itchy and Scratchy, sí. Itchy ¿Estás seguro? Sí, bueno, así se llamaban en inglés. Que era el gato el gato y el ratón, ¿no? Como si fueran Tommy. ¿Cómo se llamaba? Tommy Daly. ¿Se llamaba Daly el ratón? Ajá, Tommy Daly, ajá. ¿Seguro? Y en inglés se llamaban Itchy Scratchy. Tommy Daly, ok, bueno, eran tipo así, pero la versión, digamos, que americana y se perseguían y se hacían cosas horribles, ¿no? Exactamente, me gustaba mucho Tommy Daly, fíjate, sí. Tommy Daly, sí. Pero también en Tommy o se no pasaban cosas así de horribles, digo, también era muy feo, o sea, a uno le daba tristeza ver todo lo que le pasaba al gato, era como, no, no hay necesidad, pobre gato. Oye, o como, a mí, ¿sabes qué me daba? Este, como, como, como enojo, que el coyote siempre que trataba de atrapar al correcaminos nunca le salían los trucos y esas cosas, y me enojaba yo porque, porque siempre le iba mal al coyote. Sí, sí, aparte le hacían cosas horribles de que le caía un piano en la cabeza y cosas así bien feas de lo de Marca Acme y así. Exacto, sí. Y por más que se esforzó, nunca logró su objetivo. Eso también es triste. Sí, a mí me pareció así. No me gustaba esa caricatura porque el Coyote siempre la pasaba mal. Uh -huh. De y repente, el... de repente no has visto estos este, dibujos que hacen de que el... El capítulo que nunca salió cuando en realidad sí lo logró capturar, ¿sabes? O sea, supuestamente los episodios perdidos y oscuros de estas caricaturas. Sí. ¿Los has sí. visto? No. Son como creepypastas, ¿no? Sí. Ajá. Sí, sí, sí he visto las pre, pre, cre, las pre <risa> ¿Pregunta a melissa qué tipo de alumna era en la escuela? Cuéntale las anécdotas más graciosas que les ha pasado, porfa. Mm. Por... Pues era bastante, una alumna bastante X, o sea, no la verdad, sí, no, no hay mucho que contar. Era como, eh, ¿sabes? En, la, en la primera, pero tú eras de las listas, eras de las burras, eras de las juguetonas, de las que no se callaba, de las hiperactivas, ¿cómo eras? No, bastante promedio. Creo que lo, lo más que llegué a hacer fue en preparatoria, que creo que me, ah sí, pero eso fue por no hablar me suspendieron o algo así, no tengo ese recuerdo como bl bloqueado, porque estábamos todos jugando en el salón, y éramos bastantes, o sea, eran salones como de 50 personas. No manches. Oh, sí, en esos tiempos, sí, y me acuerdo que, pues, todos estábamos aventando cosas a los abanicos, y sí. yo aventé un jugo de uva, y explotó, <risa> <risa> explotó en el abanico, y todos nos mojamos, pero... Ajá. Justo en el momento que yo aviento el jugo al abanico, pasó la prefecta y me vio, entonces la única que la llevó ese día fui yo, así, la única que, <risa> que llevaron la dirección fue ¿En la prepa? Mí. Sí, en la prepa, y pues yo estaba toda mojada, ni cómo decir que no, me vieron, yo estaba bañada en jugo de uva, todo el salón estaba bañado en jugo de uva, pero antes de eso, pues todos estamos aventando cosas, entonces sí. incluso un compañerito mío también aventó un maquillaje, al abanico y el maquillaje pues manchó a todos era como una base líquida Ajá. pero pues sí tengo ese recuerdo que me llevaron a la dirección y, y me regañaron super feo y la hablaron a, a mis papás y así y sí o sea... también era la morra de los plumones si <risa> ¿Sí era la morra de los plumones sí sí eso <risa> fue lo más como feo que llegué a hacer en la prepa y, y jamás lo volví a hacer me costó mucho pero hasta en la prepa Sí. ¿Y ya. en la secundaria te sentabas enfrente o hasta atrás? En mero enfrente porque me gustaba como participar. Gané un concurso de química también. ¿Ah, sí? como sí. que tenías que hacer, un volcán que explotara, que sacara lava? No, no, no, era como de a ver quién se sabía más elementos de la tabla periódica. Y ah, ¿En como... serio? A ver, dime, sí. ¿cuál es plata? que cuál es plata? Te puedo decir, todos me los aprendí casi, casi que de memoria. O sea, ¿haz de cuenta que te ponían como las. Ya ni me acuerdo de eso. Las Pero a, era de que helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, y así te ibas como diciendo. A ver, ¿Cuál es el.? <ríe> ya no me acuerdo, símbolo, el de plata, El símbolo de plata. PPL o no? No. no. P PT, PT. No. <ríe> Una pilla. No paso, ni siquiera me acuerdo, pero está en el grupo de, este, no, no voy a decir nada, me voy a equivocar. <risa> sí, porque había varios bueno, grupos, ¿no? Sí, eso lo gané en la secundaria y, y pues ya. ¿Tú? De aprenderte la tabla periódica. O sea, sí, ¿quién decía más elementos? A Elena dice AU, exactamente es AU, que yo me oye, acuerdo es AU. Oye, ¿y tú tú oh, ¿Cómo okay. ¿Qué anécdota tienes extraña? No, yo sí me portaba mal, la verdad. ¿Sí? En la, en la primaria me porté bien, pero en la secundaria fui de los, de los más desmadrosos de la generación. Sí, y en la prepa también me porté mal. O sea, en la secundaria, pues con decirte que al final, en la secundaria ya cuando íbamos a salir, el director fue al salón y escogió a tres personas para que no salieran, a tres de los alumnos de nuestro salón, para que no se graduaran, y entonces dentro de, de, esos, de esa votación de quién eran los peores, yo fui el cuarto, afortunadamente me salvé, o sea, los tres primeros, se, no dejó que el, el director no dejó que se graduaran, y yo fui el cuarto en votación, así que me salvé, y en la preparatoria pues hice cinco años, imagínate, en lugar de ¿Cinco tres, años? hice cinco años, entonces, pues, me, a mí, para mí, las escuelas eran como cárceles, literal, no, yo este, nunca tuve mucha libertad como en la escuela porque pues iba a, un, iba a un colegio y pues a mí me dejaban y me recogían y así como nunca, o sea, sí me daban miedo mis papás pues, ya no, nunca hacían nada así como que fuera a meterme en problemas o así. No, pues yo siempre fui a escuela pública, entonces, bueno, la prepa no, esa sí fue de paga, pero la pública que fue la secundaria pues este pues ahí te enseñan de todo, ahí es donde de verdad te enseñan las cosas de la vida, a fumar, a... ay, <risa> ay, no, no. Fíjate, a mí me llegó a pasar que justo en la prepa era cuando todos mis compañeros ya traían esta onda de que se ponían de acuerdo y así de que vamos a hacernos la pinta y todos se ponían de acuerdo y se iban a la playa y nada más yo me yo estaba ahí, hace cuenta nomás en la escuela, porque <risa> pues a mí me dejaban mis papás y me recogían. Y esa vez, esa vez que todos se fueron a, a la playa, literalmente yo estaba sola en la escuela, porque sí. todos estaban en la playa, sí. Y después me arrepentí como de no haber hecho muchas cosas así como, como, pues, divertidas con todos por miedo. Uy, no, no puede ser. Imagínate qué diferentes somos, porque allá en tu escuela se iban de pinta a la playa, y en mi escuela nos íbamos de pinta al cerro. Bueno, es que aquí hay playa o sea si tuvieras este si tú hubieras ido a la escuela en un lugar de playa también te hubieras ido a la playa dice elena que por qué fuiste a la escuela ese día pues porque a mí me daba miedo como escaparme o hacer esas cosas jamás me fui de pinta nunca me fui de pinta tanto que en la premiación, uno de los premios que me dieron fue de puntualidad y de asistencias. <risa> Entonces, si eras bien ñoñita, Melissa. Pues no bien ñoña, simplemente era como, ya tengo ese premio, que ay no, que... Que este, que de promedio ni qué nada, o sea, si eras la más ñoña de la escuela. Deja tú del salón de la Pues escuela. No, no ñoña, pero pues este, sí fue algo así. Oye, ¿y tu, tu hermana si ¿sí era aplicada o no? Sí, mi hermana era muy inteligente. ¿Es? Es muy inteligente. Muy inteligente. Mira, dice Akira, dice, yo en la preparatoria sí me iba con chicas a Ríos a hacerle la maldad. ¿Hacerle la maldad a quién? ¿Cómo ves? ¿Hacerle la maldad a quién? Eso suena súper feo. Ten cuidado con Akira, Melissa, porque dice que se las lleva al río. ¿A ti te ha llevado algún día al río, Melissa? jamás en la vida nada más, viene la otra vez también vi que Akira andaba diciendo cosas bien feas de mí, no entiendo yo, yo ya no entiendo es que, en que, que le desagradaba ver cuando yo venía, o sea, cuando yo salía en la miniatura de los videos, que le desagradaba ver, verlo ¿en ya serio? Que, ¿por qué Akira? ¿qué pasó ahí? yo trato muy bien a Akira, o sea, no entiendo por qué me trata mal a mí eh, fíjate que, que eso raro, Melissa, de que tú en verdad te has portado bien siempre. Y, y parece que hay una frase que dice, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Como, como que eres un imán de, de, de atraerte malos comentarios por ser buena. No, no, no, pero también hay, o sea, hay mucha gente que me, hace, que me hace comentarios bonitos. Es más, la gente yo creo que, me, que es como recíproca conmigo bueno este, pero siempre los malos comentarios les ponemos más importancia sí, ajá, definitivamente bueno Oye, ajá. yo iba a decir que regresando a las caricaturas ¿Sí? que nos desviamos un poco bueno, no, no, no tanto porque era parte de nuestra infancia, a mí me caía súper gordo este Tommy Jerry, o sea me caía gordo el ratón lo odiaba. Porque igual siempre... ¡Ay, a mí Ajá, ¿Sí? Ajá. sí. ¿Crees Ajá. que haya alguien a quien sí le caía bien Tommy? De que Tommy era el ratón, ¿no? No, yo creo que Jerry era el ratón. Bueno, ¿crees que haya alguien a quien sí le ca ca caería bien el ratón de que dijeran eso, buena? O sea, de <ríe> que ganaste otra vez. Yo creo que sí. Porque fíjate, esos son los protagonistas. Y a mí como que nunca me han gustado los, los protagonistas, porque todo les sale bien, todo les viene fácil. A, a mí nunca me gustan los protagonistas, siempre, nunca se esfuerzan por nada, simplemente por ser protagonistas les va bien. Ya, totalmente. Sí, como que son dos tipos de personalidad, yo creo. Mira, dice Elena que a ella sí le caía bien Jerry. Es que, bueno, también es la cosa de que ver al chiquito, ¿no? Al que su, pues, tendría de alguna manera más desventaja logrando ganarle a, al más grande, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, o sea, ver como al que en teoría debería ser el que pierde, o sea, un ratón chiquito, ganándole al más grande. O sí, sea, sí. también. Dice Sergio, se llama Tom el gato, no Tommy. Ah, uh. <risa> <risa> ok, uy, perdón, okay, pero lo siento. Tom Tommy, Tommy y Jerry, <risa> Ay, ya entendí. Ya, Tom y Jerry se ¿sí? llamó. Tom <risa> y Jerry, eh, sí. no era Tom Tommy y Jerry. <risa> Ay, qué risa. Bueno, pues está bueno. El chiquito, mm. <risa> Melissa, ¿sabes qué acabas de hacer? Este, <risa> alpureaste. Sí, o sea, no fue, pues, ya me voy, me voy a salir. Adiós, amigos. Lo acabas de, al, de alborear, pero sabroso. No, pero yo no lo albureé. O sea, sí, o si sí, no, porque no sé. Porque él dijo, chiquito, y tú dijiste, mmm, ah, eso, es, eso es un albur. ¿Ah, sí? Sí. Eso Desconozco es muy, la verdad. Es un albur. Lo alboreaste sin, sin querer. Bueno, pero, ok, ok, eso a un lado. Esa es como que de las primeras caricaturitas, ¿no? Que yo recuerdo. Ajá. ¿sí? Sí, de, de esas caricaturitas, sí. Y a ya lo... después vienen como las más elaboradas, ¿no? Pero con una trama bastante siniestra, ¿Qué, ¿qué habría detrás de los escritores de esas caricaturas? Oye, haciendo una pausa, mira, este muchacho dice que, que te pregunte cuál es tu opinión sobre lo de la cachetada. No sé por qué les interesa tanto, a mí también me lo preguntaron, quiero saber tu opinión. Este, yo siento que fue todo actuado o sea no creo que eso haya sido de alguna manera natural o sea, estamos hablando de actores y de unos eventos como súper importantes no creo que se haya salido de control de esa manera y bueno dejando eso a un lado pues pienso que estuvo bien que le haya pegado que bueno digo los dos me caen muy bien me dan mucha risa pero pues no hay que quedarse con las ganas de hacer nada Qué bueno que le pegó <risa> Ya, es todo. Elena dice que Cat Dog. Ese, esa caricatura no me gustaba. A mí tampoco. Es que es de la, la misma temática oscura, ¿no? Pero creo que esa todavía no tanto, aunque yo siempre tenía estas preguntas de que, ¿cómo van al baño? O sea, ¿cómo van al baño? Oye, mira, MMG mi sacó una caricatura que a mí ya no me tocó. ¿A ti te tocó los picapiedra? Este, sí, un poco. ¿A ti no? No, a mí ya no me tocó los picapiedra. O sea, muy nueva o muy vieja. Muy nueva, ¿no? no ah, no, sé. muy vieja, ¿no? <risa> no sé. <risa> bueno, ¿te gustaban los picapiedra? Sí y no. O sea, sí la llegué a ver, pero era de esas caricaturas que yo decía, Mueh, nunca pasa nada, ¿sabes? O sea, también me preocupaba como por los pies de ellos, que ya ves cómo tenían que manejar, o sea, su ah, carro, sí. y, y también pensaba, o sea, si ¿sí van a tener que hacer eso, porque qué traer el.? Pues que se vayan caminando y ya, ¿no? O sea, eran de las preguntas que yo me hacía. Sí, fíjate que había un capítulo que estaba padre porque salía un marcianito, un marcianito verde que se le aparecía a Pedro Picapiedra. Ah, ok, sí, creo que sí me acuerdo. Ajá. Ese marcianito es, es como un marcianito muy raro, como que salió en pocos capítulos. Sí, pero cómo salía, como, es que no, no, no ver, me recuerdo. Vamos aquí. a buscarlo Sailor Moon, Sailor Moon me gustaba tantísimo. No tengo 36 años, no, <risa> 36, cálmense, no tengo, no tengo 36 años. Es lo único que voy a decir. Mi edad nunca la voy a revelar. Eso Exacto. lo aprendí de Ox. <risa> Exacto, ¿para qué? Ya borré, ya borré todas las fotos donde se pudieran dar cuenta cuántos años tengo. Ah, sí, había fotos donde se pudieran sí. saber. Uh -huh. ya Por no los cumpleaños, porque el pastel, ¿o okay? qué? Ajá, sí, sí, sí. Mira, este es el marcianito que te decía. Ah, ok, ya, ajá. Hay muchos marcianitos en las caricaturas. ¿Sabes qué? Eso también forma parte de alguna manera de que nos quisieran meter eh, a la cabeza, pues, estos seres de otros planetas, ¿no? Oye, suena, suena interesante, pero Desde ya... que estamos niños nos los pintan, o sea, siempre salen... Porque No tenía sentido un marcianito en los picapiedra, ¿estás de acuerdo? Sí, exacto, no sé por qué por qué los metían, y es este, mira aquí, aquí aparece, ¿cómo se llama este eh, marcianito? ¿Alguien sabe cómo se llama? Ok, 36 ¿Algún? es una muy buena... La... Sí lo es. Gazú, Gazú se llama Gazú. ¿Gazú? Gazú, exactamente. Qué raro nombre. Oye, mira, este, este dinosaurio era como un dinosaurio canguro, ¿no lo había visto? ¿O no me acordaba? Sí, ajá. Es que vivían como en esas épocas, o sea, ellos tenían de mascota un dinosaurio también. Exactamente, sí, sí, era de, de la época prehistórica. Sí. ¿Qué otro marcenito, de acuerdo, mira aquí, aquí hacen una parodia de los Simpson, con un Gazú también. Ok, pues es que está también la de los supersónicos ajá, y también hay otro marcianito en las caricaturas que Malvin o oh, cómo se llama, no, ese es el del Choco Crispy. <risa> ese, ese era Melvin, ¿no? <risa> no es Marvin se llama, ¿no? O algo así. Ah, Marvin, sí, ese Marvin era de, de los Looney Tunes, ¿no? Este sí, o sea, sí nos lo han metido ahí por ahí. Mira, hay un comentario aquí que me pareció interesante, pero se me fue. De hecho, existe una serie de los ochentas que se llama Invasión Extraterrestre que habla de reptilianos. Ah, Invasión Extraterrestre, yo no, no, no, no la recuerdo, ¿No? pero creo que tengo un juguete de eso. ¿Un juguete? Sí, A ver. porque yo colecciono extraterrestres y entonces un día vi publicado uno y me parece que es de eso, mira. Ok, ok le dicen melón con vino, Melvin? Qué caricatura. Mi hermana mi, veo los por lo que veo en los comentarios de mi hermana, ella va bien atrás en la transmisión. Así. ¿Ah, o sea, <ríe> sí. Hola Samantha del pasado, Samantha del futuro, Samantha del presente. No sé si llega hasta aquí, no sé qué, en qué tiempo estaría. Pero hola hermano. Mira este es un muñeco de yo creo que ese es caricatura. Sí. Y lo extraño de esto es lo siguiente. Oh. ¡Ay, qué padre! Se le quita la cara y es un, un, un alien, seguramente. Ay, cabrón. Ese es Ken, dicen. ¡Ah! ¡Es un reptiliano! ¡Wow! Ken. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Saca la lengüita. Está padrísimo. ¿Dónde lo conseguiste? Ah, es uno como el TikTok. ¿Dónde lo conseguiste? Hay un TikTok que dice ¿Dónde lo conseguiste? Sí, me encanta. Yo, ¿Sabes qué? Yo vi un bebé que es como un bebecito y trae un ropón y todo así chiquito. Ajá. Igual le quitas la cara y es un alien. Ah, ¿sí? ¿Dónde viste eso? Sí. Eh, miren, se los voy a enseñar, pero me gustó mucho. O sea, me recordó ahorita que vi tu monito. Sí. quiero uno de esos, lo quiero conseguir, si alguien sabe dónde puedo conseguir un, un juguete así, por favor hágamelo saber, sería, estaría eternamente agradecida y sería muy feliz. Ahorita, lo, lo, ahorita si lo encuentro se los enseño, ay según yo estaba aquí, demonios, ok. Vamos Salud. a ver qué tenemos por acá. Porque es tamaño Barbie, ¿no? Este sí, sí, sí, como Barbie, exactamente. Ay, súper padre. ¿Venía en una caja o lo agarraste así? Este ya estaba suelto. Ok, ¿con cuál de las chicas superpoderosas te sentías identificada con Bombón? Y yo me obsesioné tanto con las chicas superpoderosas como no tienen idea. O sea, yo tenía las tres, pero la que más tenía en diversas formas era Bombón tenía hasta saltadilla, y no, esa sí caricatura, esa caricatura sí me súper obsesionó, hasta la sé dibujar, o sea, era una obsesión horrenda. ¿Tú las viste, Ox? Me encantaba, me encantaban las chicas <risas> poderosas, estaban buenísimas. <risas> ¿Con cuál te identificas? Este Burbuja. <risas> no, con bellota, yo creo. mojo jojo ¿eres así amargado? Uh, yo siento yo me siento así como amargado pero cuando me conocen en realidad pues soy este muy alegre <risa> diciéndolo así con cara de <risa> alegre <risa> <risa> no puede ser oye dicen que porque tu mono tiene manos de humano porque es un humano pero es un reptiliano aquí está la cabeza Ok, pero ¿no, ¿no se le quitan las manos también? No, no, no. Es que ese juguete, fíjate que es de los años 70. De los 70, está buenísimo. Sí, yo está, lo está difícil conseguirlo. Me imagino. Qué ganas, no. Melisa, con no decir tu edad. Dejen eso, ya fue hace bastante. Siguen queriendo adivinar para qué. O sea, un número no, no cambia absolutamente nada. Déjenlo ir, ya, pues, que se les olvide. Ya, no pasa nada. Sí, ¿para qué quieren saber las edades? Sí, Mira, yo, no yo a me Melissa parece. la veo así, así ya, fuera de relajo, como de unos 27. ¿A ti cuánto te Se dice? respeta, ¿Qué? se respeta tu humilde opinión. <risa> como de 27 veo a Melissa. O sea, apenas está en plena juventud, se le acaban de, de terminar que se le salgan los barros, o sea... Ay, que ¿sabes que Me salió uno. Ay, ¿Dónde me salió? Creo que fue... A ver si ahora sí se ve. Oigo, por acá. Por ahí lo traigo. ¿No lo ven? A ver, siempre, a ver. siempre les quiero presumir mis granos, pero no se ven con... ¡No! ¡No! Claro. no, no se crean. Ah, ¿tú sí pueden. Sí, pero no, es que me, me veo muy mal yo sola. No, regresa, regresa. Oigan, una disculpa, mi cara no está tan presentable, así en modo Zoom. Ok, bueno, les quería presumir mis granos, pero no se ven tan bien. Esta luz como que hace milagros, no sé, que uno se ve más decente. Dice Grace River que si recordamos a Popeye, ¿te tocó Popeye? Este Popeye sí también. Pero Popeye. es que esas caricaturas son a las que yo no no, no no tenían sentido para mí porque no llevaban como una continuidad, ¿sabes? Sí, como que eran capítulos, ¿no? Ajá, como que todos eran diferentes, entonces no te lograbas como encariñar, no era como Dragon Ball, que ahí sí era, a cierta hora del día, tú corrías a tu casa a verla porque querías ver, como una novela para niños. Era una novela, era una novela. <risa> era una novela. ¿Sabes qué era lo peor? Era las <risa> la novelas de la infantil. noche. Eh, o sea, eran 15 minutos de, de caricatura y 15 de comerciales. Sí, ajá. Sí. Qué terrible estar esperando todo el día para que llegara el capítulo y lo ves tantito comerciales, lo ves otro poquito comerciales, lo ves otro poquito comerciales y se acabó. Sí, ándale, así. Pero si sí era una novela infantil, totalmente. Esas sí eran las buenas y yo creo que por eso mucha gente se encariñó con Dragon Ball, de que a la fecha es como que les gusta chingos todavía. ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿No me escuchaste nada de lo que dije? Algo de chimbos. ¿Chimbos? Ajá. Ay, no. Voy ¿Qué? un animalito aquí a mi pantalla. Yo dije, ¿habré, habré, ¿habré, dicho una palabra de magia negra? No, es que ¿sabes qué? Tengo. Tengo todo, tengo todo, apagado y este, pues nada más está esta luz y voló un animalino allá a la pantalla. Entonces, creo que alguien abrió mi ventana en lo que yo no estaba. Bueno, ok. Oye, es que son muchos comentarios, por eso tu hermana va atrasada. Son Me... muchos comentarios. No, pero aparte, o sea, ella comenta de temas que ya vimos. <risa> <De> que vimos <risa> y ya vimos dos, hace dos. bastante. Ajá. Sí, Oye, sí, este, sí. voy a, a pasar todos los comentarios. ¿Te dan miedo los bichitos por lo que veo? Sí, todos los insectos. O sea, ¿no aguantarías una exploración en, en un bosque, en una selva? Fíjate, probablemente no. O sea, creo que si algo me hace como correr, en, así como en, en... Pues correr de la nada y hacer cosas sí. sin sentido, son los insectos. <risa> okay. O sea, me, me llegué a parar en una avenida. Iba en mi camioneta con los vidrios abajo en ese tiempo y un animal entró por la ventana o sea, acá hagan de cuenta que si llueve, pues el, el, la ciudad es súper húmeda entonces sí. iba en mi camioneta y en, con los vidrios abajo y en un alto se metió un animal, no sé si eran. ¡ay! Oh, lo digo y se los juro que ahorita mis vellitos de la mano están no, no se pueden ver, pero los tengo eh, parados los vellitos ¿sí se dice así? Eh, tengo la piel chinita, bueno pues sí. se metió un animal y yo me bajé de la camioneta me bajé, así en plena avenida, no, manches. no No, pude, ajá, sí, ese tipo de cosas con los animales, los insectos, no, no sé, no sé qué hay ahí, pero me ponen muy nerviosa, o sea, sí corro, me, puedo hacer cosas muy ridículas, con eso tal es... de huir de un insecto o animal, eso o sea, sí ahorita es... casi, casi aviento la laptop, así se las pongo de que iba, no puede así. ser, eso desilusiona, ¿por qué?, eh... <ríe> No te, no te puedo llevar a alguna exploración, alguna, ir al bosque. A mí me encanta ir a explorar entre las piedras y que las cascadas y que los árboles y todo eso. A mí me encanta. Entonces, sí se estaría difícil, ¿no? O sea, sí lo, lo puedo hacer, pues, pero este tendría que ir en una vestimenta súper adecuada, ¿sabes? Como... Sí, de que guantes y no sé, como, como muy tapadas, no sé. Bueno, acuérdate que, que más adelante te tengo que, que declarar algo. Ay, no, a ver, dime ya pues. No, más adelante, más adelante. Yo Vamos. sí me voy a olvidar, ya está bien a gusto yo aquí. A ti los insectos no te molestan, o sea, si estás acostado y se te sube un cucaracho, estás como si nada. Es que como yo sé digo, se escucha mamón, ¿no? <ríe> como yo sé cuáles insectos sí te causan daño y cuáles no, pues entonces no no no tengo problema con los insectos. Ya, es que para mí no es el daño que te causen, es como, no sé, es otra cosa que no tolero. Pues, y es lo único que me hace correr. Sí, y eh, fíjate, yo creo que ese animal que entró a tu camioneta era un escarabajo, y los escarabajos son de son de los animales que tienen muchas variantes, mucha gran variedad de, de escarabajos y son, son bonitos, son bonitos, y son muchísimos escarabajos, o fue eso o fue una mosca grande, pero no era un animal que te pudiera hacer daño, a menos no, que fuera una avispa. Yo creo que era una cucaracha voladora, o sea, yo lo vi gigantesco y afortunadamente ese día, Fíjense, era como muy tarde, eran como 12 de la noche. En primera, que no había tantos carros en la avenida. En segunda, que yo venía acompañada. Venía con una amiga y mi amiga venía como muerta, o sea, como dormida. Pero al momento de que yo me bajo y me voy corriendo, mi amiga pues se levanta. Yo ya estaba corriendo ahí en la avenida. Y ella, ella se levanta y agarró la camioneta y pues ya él manejó hasta donde yo había corrido. Y yo aquí, bájate, bájate, se algo. Y yo estaba así y ya, este... Eh, sacó al animal y ya me puede subir otra vez a mi camioneta ¿qué crees? te voy a contar una de esas historias, a mí me gusta mucho me gustaba mucho, ahora ya no tanto pero me gustaba mucho ir a los lugares y buscar insectos y buscar arácnidos y cosas así, yo le tengo mucho miedo a las arañas no me gustan, me, me desagradan bastante, o sea, sí te entiendo a qué te refieres, porque a mí me desagradan las arañas y te voy a contar una vez, cuando yo estaba por cruzar la frontera en una casa me dieron refugio, estaba en Mexicali, entonces en esa casa me dieron refugio para quedarme a dormir en la sala de la casa, pero pues era como a cambio yo tenía que ayudarles a, a hacer trabajos, a hacer, que hacer de la casa, todo lo que me mandaran a hacer, y mi única paga era poder dormirme en la noche dentro de esa casa. Entonces la primera noche, ahí en Mexicali, Mexicali el, el, los grados centígrados son como cuarenta y tantos, o sea, le dicen a la este, la ciudad de los huevos fríos porque toda la gente lleva su caguama fría manejando entre las piernas, de que hace okay. mucho calor <risa> los huevos fríos okay. entonces, pues terrible, terrible lugar y bueno, me dejan dormir en esta casa me acuesto en el, en el piso, ahí donde estaba la sala me acuesto, todos se van a sus recámaras yo me acuesto en el piso, apagan la luz y todo y pues se ve oscuro, primero se ve oscuro pero después, ya cuando te acostumbras a la oscuridad, pues alcanzas a ver diferentes tonalidades de negro, ¿no? Entonces, ¿Te refieres yo... a, a las personas? <risa> a las diferentes tonalidades de negro del de lugar. Ah, ok. Estaba acostado y, y no, todavía no tenía sueño. Ajá. Y eh, empiezo a... Estaba con los ojos abiertos y empiezo a ver como que se movían puntos negros por, por la habitación. Pero era por toda la habitación, por sí. toda la sala. Eran cosas negras que corrían por toda la sala. Y dije, Qué raro. Que es esto? Y veía así al lado de mí y veía cosas que se movían, cosas negras. Ajá. Y, y sí vi que se movían tanto que dije: esto no está normal. Me paré, prendí la luz y cuando prendí la luz, así todas, así como ¡fum! se espaciaron. ¡Ay, no! Eran puras cucarachas. No. Muchas, muchas, muchas Era una plaga ¡Ay, qué asco! Y cuando prendí la luz todas se metieron Abajo de los sillones en todos lados Donde hubiera ¡Ah! oscuridad. se metieron Y yo ahí me, me, me tuve que dormir Todos los días Y seguro que cuando estaba dormido pues se me subían ¡Ay, no! Ya no, ya no forma los... para eliminar un miedo, ¿eh? Sí, ¡Oh! yo, yo Pero no te bastante. daba miedo Que se te metiera de que a la oreja o, o a sea, la boca y, tu, y un cucarachón ahí en tu boca. Fíjate que no lo pensé, no lo pensé. eso es una de las cosas que me da miedo, desde que este el novio de una amiga, mi amiga me contó, es una historia que ellos no, no que bueno él no quería que se supiera, Ajá. pero tenía una cucaracha dentro del oído, no o sea una cucaracha en la noche se logró meter a su oído y él como que empezó con dolores de cabeza y cosas así, fue al doctor y descubrieron que tenía una, una cucaracha en el oído y ya se la sacaron, pero imagínate donde te ponga huevecillos hay, o eh, cualquier cosa, el simple hecho de que tengas un insecto dentro de ti, creo que es lo que más a mí me perturba de los insectos, así, no, no, Samantha, yo. Samantha está con, el dinosaurio se llama Dino. <risa> O te sea, veo ganas de mandarle un mensaje, pero no, que se dé cuenta de ese horror. El dinosaurio se llama Dino. Oye, a ver, pero este, bueno, sí, eso de que los animales se te puedan meter a, en cualquier orificio de tu cuerpo, los insectos, eso me genera muy, mucho, no sé, miedo y desagrado, si sí, es como un miedo constante. Porque pues imagínate, tú súper dormido, ni cuánto te vas a dar de repente que toda una familia de cucarachines esté planeando vivir dentro de ti. Pues eso está feo, sí, sí, te, te ponen huevecillos. Hay una mosca que, que, te, que si te pica te da lesmaniasis, me parece que se llama la enfermedad. En sino... realidad te, te pica, te mete su huevecillo Ajá. y su, su huevecillo empieza a vivir dentro de ti, y cuando crece, pues ya sale. Pero mientras se te inflama donde está, o sea, Ay, no. Es horrible. ¿Quieres ver unas fotos? Pues sí, sí, o sea, no, pero sí, pues dale. Pues si me das porque eso sí. Vamos a perturbar a todos. Mientras les cuento otra historia, yo, en lo que leo sus comentarios, a ver, bueno, mejor leo sus comentarios. Nuestro cuerpo se descompone a cada, tú, escribe bien, primero, m a m M. M-A-M-G. M-A-M-G, m -M él me hateaba antes y ahora ya nos queremos mucho. ¿Verdad que sí, Emea? Ok, estamos llenos de microbios y bacterias. Ok, totalmente cierto. Hola, es que ando en el gym y no tengo buena señal. No es tu señal, hermano. Es que es que tú estás viendo la transmisión como en un punto más atrás. <risa> más atrás. Solo es de que le des para enfrente. Pícala hasta el final para que veas en eh, vivo estos momentos. Ay, qué asco. Ok. Fíjate esto, esto es la leishmaniasis. No es lo que yo te decía. La, la otra mosca es diferente. eso que Es un zancudo, ¿no? este Es un zancudo y te, te pica y te da lesmaniasis, ¿no? Que sí. también dicen que los zancudos son, un, un, uh, son de origen extraterrestre, que son como un regalo de parte de los reptilianos porque no tienen ninguna función como en la naturaleza. Simplemente portan enfermedades y son causantes de múltiples muertes. Así Ay. hay varios animales de origen extraterrestre. Oh, ok. Fíjate, eh, en este caso, donde, donde haya calor, eh, donde sea una selva y demás, hay que tener cuidado precisamente por los moscos, porque no solamente la lesmaniasis, sino el paludismo y otras enfermedades eh, eh, te, te causan estos moscos. Otra de las, de las especies que son eh, peligrosas son estas: son las chinches besuconas. Okay. Esta chinche besucona, si también te deja su saliva. Te, te provoca una enfermedad que, que te puede causar hasta la muerte también. Estas son las chinches. Pero, pero las este, las cucarachas no sé nada. No, pero son asquerosas. O sea, el hecho de sentirlas <risa> como en tu piel. Sí. O sea, eso a mí... No, y también que vuelan y como que a ellas les vale madre. O sea, vuelan hacia donde tú estás. No es como sí, que te ven y huyen, no, ellas vuelan hacia ti, eso o sea, no entiendo su actitud retadora, ¿por qué hacen eso? No entiendo. Y el hecho el plus de que vuelen es demasiado y que ya basta, o sea, por decir, las abejas no me dan asco, Sí. ni, o sea, todavía es tolerable para mí, no es como que correría de una abeja o de una mosca. Pero de una mantis, las mantis, sí me, o sea, si se me sube una mantis y la hago de que, ¿saben? O sea, sí, tengo esa reacción. Y son bonitas y todo, pero no sé, no sé. Mira, aquí está la, se llama miasis. ¿Sabes qué es... también? Las, uh, las tarántulas. Ay, qué feo. ¿Qué piensas de las tarántulas? Este... déjame quitar esto que ya me dio asquito. Sí También. se ve asqueroso, pero no, no se ve tan asqueroso como me imaginé, parece simplemente una espinilla gigante. Exacto, se ve como una espinilla gigante. De las tarántulas, gracias por ese super chat. A ver, ¿quién me mandó los super chats antes de que continúe con la, con la tarántula que me dices? Gracias a Kevin Gerardo. 50 pesotes Kevin Gerardo, muchas gracias, saludos, que te ayude mucho. Viste John, Johnny Bravo, que si sí viste Johnny Bravo. Sí, el baile que hacía. Como que así. Una vez Johnny Bravo salió con una chava y luego cuando la fue, y fue como de las mejorcitas citas de Johnny Bravo porque Johnny Bravo era como un player pero que nunca conseguía nada, o sea, simplemente quería salir con muchas y nunca nadie lo pelaba, a pesar de que pues se, ve, se veía decente, ¿no? O sea, como arreglado y así. Pero bueno, la cosa es que sale con una chava y la sitiva va súper bien y luego la deja en su casa y la chava se quita un disfraz y es una... ¿Cómo se llama este animal? Es una mantis. No, no, la mantis es el insecto. Ajá. No, era una, una, como de esas que se comen los leones, ¿cómo se llaman? No, cebras. Ah, una gacela, sí. Una gacela, era una gacela. O sea, el chavo se quitó un disfraz de humano y era una gacela. ¿Te acu ¿No te acuerdas de ese capítulo? Yo sí, no lo vi. No, yo ni Bravo no lo recuerdo haber visto, ¿eh? O sea, sí, sí sé cuál es pero no recuerdo haber visto capítulos de Johnny Bravo. Bueno, este, alguien lo vio, dígame que sí, por favor, porque a mí me perturbó bastante el hecho de que eh, eh, en realidad salió con una gacela. o oh, era, tenía un traje de humano, la gacela. Sí, y tenía una casa y todo. ¡Órale! Oh, Fer nos mandó 10 pesotes, un saludo, Ox, a ti y a Melisa. Fer, mil gracias. Me ¿No ese opiso? Yo sí lo vi, Melisa Bebé, ay, qué bueno, ya dije, estoy quedando loca o algo. Ok. Me encanta Johnny Bravo. Era turbio, ¿turbino? ¿O qué dice? No. ¡Ah! Yo sí me acuerdo y tengo ese capítulo en DVD, ¿verdad? Esa, es, es que era narcisista. Esa cosa está súper rara. La voy a buscar, ¿no? no es para que la vean, tengan contexto. Hay cosas así como que tú recuerdas una escena, la escena más extraña que hayas visto en una caricatura o oh, la escena más extraña que hayas visto en una caricatura. Sí. A ver, híjole. La más es... que te haya, o sea, que te haya sonado hasta ahorita. De que digas, madre, madres, eso pasó en mi, en lo que yo veía. Este, híjole, fíjate que no sé, no recuerdo. No, o sea, recuerdo cuando Goku le agarró las chichis a Bulma. Ay, bueno, pero esos, en esa caricatura pasaban cosas súper así depravadas, ¿no? Como. <risa> que eran las esperas del dragón y le agarró a las movies, ¿no? Pues siempre pasaban cosas así feas. O sea, también en esos tiempos había una caricatura que se llamaba Radma y Medio. Ah, Ratma, claro, Ratma y Medio. ¿Te acuerdas? Sí. sí, sí. Que era pues un. se convertía en mujer. O sea, se convertía literalmente ¿Sí? en mujer. Pero como que. ¿Cómo era el proceso? Y otra otro de los personajes se convertía como en un marranito chiquito. Mira, voy a, a, a hacerte un comentario que están poniendo aquí porque lleva una hora comentando lo mismo. Lo voy a poner. Oslag, pregúntale a Melissa si le gusta leer, porfa, porque quisiera escribir toda una historia a su lado. Sí me gusta leer. <risa> Ahí está. Ya para que deje de copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Carl, ay, su nombre está bien. Okay. Voy a seguir en mi búsqueda En lo que tú recuerdas Algo extraño Pues algo más extraño que Gokuto agarrándole las boobies a Es ver. que eso no es extraño O sea, eso es sucio y feo Dice Andrea Yo vi Alicia en el País de las Maravillas La película viejita Y me pareció raro que Alicia Comiera hongos mm. Fíjate, yo cuando lo vi, no lo cuestioné tanto. O sea, es que para mí no eran como hongos. ¿O porque come hongos? No ¿Eran sé. Eran como ¿cómo? galletas o algo así, ¿no? Dice que en la película viejita. Ah, ok, ok. No, pues las caricaturas, sí. Pero yo creo que sí comió hongos Alicia, ¿no? Come hongos, sí, dice que sí come hongos. Pues come, bueno, es que toda esa película es todo un viaje, son, o sea, todo lo que va pasando en la película claramente no está en su realidad, porque al final incluso despierta ahí donde se había dormido. Mira, dice, ah, ok, o sea, como que lo alucinó. Ajá, sí, sí, sí. Dice, come hongos y se malviajaron con amapolas, dice Samantha. Sí, era, esa esa película fue mi película favorita mucho tiempo. ¿En serio? Sí, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Tú te acuerdas que había una caricatura de, de la, esta niña que, que se la lleva el torbellino? ¿Cómo se llama esa? Dorita, ¿no? Dorita. ¿Dorita? ¿No era la niña que avienta a otra niña de una silla de ruedas? ¿sabes? No, o sea, era este... <risa> <risa> ¿Qué no, con la... eso? De... Esa es Heidi. He He He ¿Por qué Heidi hizo eso? A ver, pero regresando, ¿cuál es la que tú dices? Dorita es el mago de Oz. Do ah, Dora, ok, ajá, este, pero ¿qué hace ella? El Mago de Oz, la viejita, nunca la vi. Estaba padre la caricatura, estaba padre, me gustaba mucho El Mago de Oz. Con ¿No era una película? Vida. Dorothy. Había, había película también. Ok, ok, ok, ok. okay. Sí, o sea, quedaron dormidos en un campo de amapolas. Pues había sido algo así, no, es que según yo estaba con su hermana y estaban como leyendo un libro o algo como debajo de un árbol. Y luego ya nada más, después de todo el viaje, son que saben aventó, se despierta de que en el mismo árbol y así. Órale, yo, yo no había recordado eso, ¿eh? Creo que es algo así, pero te digo, es una, es, es viejísima, o sea, tengo vagos recuerdos. Oye, ¿puedes mandarle un saludo a mi amigo el tío Droy? Porque el tío Droy habla de ti todo el tiempo, todos Ay. los días que viene y me dice, Melissa estuvo en la transmisión? Y yo, no, ¿qué va a andar viniendo? Y Ay, tío hago. Droy. Tío Droy, te quiero mucho, saludos. Ahí está, Tío Droy. Dice Peque Pinocho, cuando van a la isla, bien turbios, no sé, Jaimico y la Comadreja también tenían mensajes bien turbios. Jaimico y la comadreja, ok, Jaimico todo el tiempo se estaba agarrando al trasero y se, se olía logró, la mano, ¿no? aparte, sí. Se olía la mano sí es más me quiero acordar de la canción porque esa debo admitir que fue una caricatura que sí veía yo mucho <risa> no sé por qué me gustaba pero sí sí me gustaba y la veía que al final decía soy la comadreja y luego salió el Jaimeco ahí rascándose la pompi el Jaimeco era un chango no sí tú te acuerdas de fenomenoide uy sí <risa> Oye, pero me lo me desbloqueaste el recuerdo <risa> ¿No te acordabas que dice su ¿Que cerebro existió? es de salchicha y mucho chocolate y salía el monillo? Pero esa era parte era? de todas unas, este, de más caricaturillas, ¿no? ¿Cómo era la canción? Nada más me acuerdo del pedazo que dice que su cerebro es de salchicha y mucho chocolate. Pero era era, era, estaba padre la canción, yo me acuerdo. Pues era esa, a ver deja buscar, ya, ya me puse en plan obsesivo porque yo recuerdo muy bien a la novia gacela de Johnny Bravo a ver ponla estoy buscando dice saludos, soy feliz Mel el tío Droy ah oh, el tío Droy oye ¿y por qué nunca está por aquí el tío Droy siempre está pero no quiere salir ¿por qué no? de hecho dice que cuando vengas obviamente él va a estar aquí pues cuando me inviten, yo sigo esperando mi invitación. Ay, siempre tenemos invitado. Axel Herrera nos mandó 20 pesotes. Coraz la otra vez les voy, a, les voy a decir ni modo. Ah bueno, ahorita que confieses tú, yo voy a confesar algo también. Va sí, sí, sí. Yo todavía no he dado la confesión. Es todavía estamos a una hora, estamos bien, estamos bien. Okay, lo mío es una queja, en serio. Ya seguro ya sabes tú qué es. Ox. Lo mío es es algo bonito. <risa> Pero no sé cómo lo vayas a tomar tú. Ay, no, no, no lo confío mucho. Eh, pues eso es lo que tengo miedo. Tengo miedo que. Pues no sé, que, que te ponga seria conmigo después de esto. Después de lo que te digo. Ay, sí. En serio. Ay, Sí. Ok, bueno. Gracias a ¿Ya? Axel, Adela, que nos mandó 20 pesotes, el, pe el perro cobarde. Y Evan Morales que nos mandó 10 pesotes, gracias Evan Morales. Ok, ok, ok. Creo que ya estoy llegando. Ahorita les voy a enseñar, ¿eh? Ah, está, lo de Johnny Bravo que se sí. quitó el, la ropa y era una gacela. Sí, creo, Fen creo. Fenomenoide, fenomenoide. Algo así decía la canción, fenomenoide. Sí, pues ya, la, ya la canté. Eso era en México, ¿verdad? Dice el Opel el B. Sí, Lopril B, yo no sé, eh, es que ya en, en Sudamérica le seguían poniendo el chavo, del, el chavo del 8, hasta como eh, por el 2000 le seguían poniendo el chavo del 8 allá en Sudamérica. A nosotros no nos gustaba el chavo del 8, la verdad. ¿A ti te gustaba el chavo del 8? Ay, yo sé que esto les ofende a muchos, pero una, una no, en realidad no lo vi nunca porque nunca me llamó la atención, nunca me gustó, nunca me entretuvo, pues. Entonces, respeto mucho el trabajo de todas las personas, pero yo no era de ese público. Creo que lo dije lo de una muy buena manera. Sí. A mí tampoco, yo de niño, yo al chavo del 8 lo detestaba, o sea, se me hacía bien tonto, bien tonto. Yo era un niño y se me hacía que el chavo estaba bien tonto. Pero fíjense que ya de grande ya me daba risa sus tonterías porque decía, Pichi viejo, ya está bien, <risa> ya está bien viejo y así es, que, es que a mí me daba cringe eso de que veía que eran adultos portándose como niños. Ándale, era como sí. que yo. No entendía eso y nunca me atrapó por eso, se me hacía raro de que ¿por qué un adulto? ¿Por qué? O sea, nunca me dio risa ni nada, pero era por eso. Exacto, yo también de, de chico no me daba risa, no me gustaba, lo detestaba, pero ya de grande ya me dio risa por ver que, que, que eran bien rucos y que estaban haciendo esas <risa> ridiculeces. Pues sí, más o menos era eso. No lo encuentro, Ox, o sea, yo sé que pasó... Le dijo, te confieso que soy una gacela. Sí, sí, ¿verdad que sí, Sam? Ahora, juguetes con los que jugabas de niño. Espérame, me dice Kevin que si la muerte de Anthony en Candy Candy, ¿eso te acuerdas? No, Candy Candy, ¿no fue la caricatura esta que con muchas tragedias? Tú contaste una, otra caricatura, ¿no? De un, de un changuito y que todos son tragedias, ¿no? Mira, Candy Candy se parecía mucho a ti, mucho mucho, pero le gustaba andar con uno y con otro y con otro, o sea, Candy, a Candy Candy, a Candy le salía novio cada capítulo. Oh, ok, ¿cuántos años tenía Candy Candy? No sé, seguro como 15 años, pero... ¿tien, ¿Sabes ¿tien? qué? Eso es algo que me yo me, me pregunto mucho, cuando veo caricaturas, películas así, donde tienen bastantes novios o este... Eh, eh, casos criminales donde están describiendo a la persona y dicen y ese era su tercer matrimonio <risa> ¿cómo? ¿cómo consigues tres maridos? o sea ¿sabes? Como, si <risa> como si fuera tan fácil cinco matrimonios y yo, en menos de cinco años ya se había casado cinco veces o que como tú dices tiene novio cada capítulo ¿cómo le hacen? y tenía, bueno era todo lo que quería decir <risa> Candy tenía 12 años dice Andrea Oye, pero Candy era muy igualita a ti ¿quieres verla? A verla, sí. A ver, Melisa, ¿conoces a María? ¡Ah! La que evidente de Hitler es igual a ti. ¡Ay, qué! Mira, ahí Seré, está. Oigan, ¿seré su... No, no, se parece a Melisa. Si no es igualita Melisa, Candy, Candy. Se ve medio fastidiosa, la verdad. <risa> ahí está, mira, igualita. Tiene ojos azules. Yo no, yo los tengo este color café. ¿Nunca te has puesto pupilentes? Jamás. Mira, pues ahí está Candy Candy, sí se parecía a ti. Mira, todos esos son sus novios, cada capítulo le salía Galán Nuevo. ¿Y de eso iba la caricatura? O sea, nada más de andar noviando. Pues de que la invitaban a salir, de que llegaban a su pueblo, de que la llevaban a explorar. A, ay, la, padre. a la casa de los sat narcos satánicos. <risa> <¿Por qué? risa> de todos los uh, no que se trataba. Ah, uh, ok, ya. Mira, el reconcito del orden nos mandó 50 pesotes, dice, ¿Quién vio bibits and Bodger? Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Ya hablamos de ellos, ¿no? ay sí, eran los que estaban sentados como en una, en un sofá, ¿no? Que también estaban medio feitos ¿Sí? los monos. Sí, y feitos. se la pasaban viendo como noticias y eso. Dice, yo trabajando con porcelana fría mientras veo la transmisión. Trabajando con porcelana fría en la Argentina. Y sí, tienen Bibi unos San muñequitos Bot ahí. Que se rían bien raro, ¿no? ¿Quiénes? Los sé, ese Vivi San Bot Ah, es feo, ¿no? Sí. Okay. A, mí, a mí me daban como miedo, estaban feos, ¿no? Sí, yo nunca los vi, o sea, de, era igual como que nunca me atraparon ellos. Se ve bien perturbador el chavo del 8 que salió con Derbez. Yo, lo, yo pensé lo mismo, en verdad. Sí, yo también pensé lo mismo. Se ve, a pesar de que está computarizada su, su cara y todo, se ve, se ve creepy, ¿no? Sí, sí, se ve se ve muy feo. Se ve, se ve feo, sino mejor hubiera sido un actor, ¿no? O sea, se agradece el detalle, porque creo que hay quienes lo agradecen, pero sí, está medio extraño. Está medio medio silencio nocturno ¿Cómo se llamaba? Vaya inquietante. inquietante silencio nocturno Dios. Sí, está medio Valle inquietante. Invasor Sim oigan, ese mono también me me gustaba mucho, me obsesioné con Invasor Sim, con el perrito Invasor Sim, yo tenía el, el muñequito que también era un robot que se disfrazaba de un perrito pero no, me parece que no hicieron tantos capítulos, pero esa caricatura también me gustó un buen. ¿Tú te acuerdas de esa? De Invasor Sim, no no, era una extraterrestre que iba a la escuela normal y así, pero vivía, o sea, como que se disfrazaba de niño, o no recuerdo muy bien pero iba a la escuela y tenía su perrito, y su perrito era un robot, pero, lo, o sea, lo disfrazaba de perrito, pues, para que nadie supiera manches, ese nunca, nunca lo sé, dice Andrea que Invasor sí me era excelente, sí, muy buena, muy buena buenísima. a ver, lo voy a buscar, porque ese sí, si no sé, déjame mandarle un súper un super grito por el super chat Y muy Para tierno african. el perrito. ¿Verdad que sí, Andrés? El perrito ese me gustaba un buen. Yo tenía el muñequito. Me lo regalaron en que la prepa, no no recuerdo cuándo. Invasor, invasor Sim. Invasor Sim. Ah, invasor Samantha, sim. pero ya lo estás haciendo con los stickers. ¿Qué está haciendo Samantha? Onta, Samantha. Oye, Mis poderes esta dicen. la caricatura es muy nueva, ¿no? No, no, no, no está nueva. Pero ve el perrito, onta el perrito. Ahí está. ¡Ay, qué cosa tan bella! Sí, él se disfrazaba de niño, pero era un extraterrestre y al parecer nadie se daba cuenta. O sea, él andaba ahí con... y estaba Ay, yo... planeando como conquistar el mundo o oh, no sé, no recuerdo muy bien. Pero ¿de qué año era este esta caricatura? Uh, pues no sé, es que yo lo recuerdo en secundaria, prepa, no me acuerdo. Mira, era como contemporánea de Roco, ¿no? que okay, dicen, sí, a, algo así. Era un antílope, no era humana, era unas citas ciegas con Johnny. Busquen, alguien puede este, darse la tarea de encontrar ese capítulo para que veamos nada más en lo que ella se quita su disfraz de humana. A ver, ¿cómo se llama? Este. Johnny o sea, Bravo, Johnny Bravo. Bravo. Uh -huh. ¿Vieron Dexter? Sí, que la serie o la caricatura. Dexter a mí me estresaba tanto, Didi. Su hermana que nunca lo dejaba trabajar Siempre estaba ahí Aquí está, algo. ¿no? Eso está. Sí Pero necesitamos la escena donde ella Se quita su disfraz de humano Ah, aquí Aquí no tiene, aquí está su, ¿esta será? No, no creo No no. Pero qué, qué o sea, qué raro O sea, sí, después de darse cuenta que en realidad Era un antílope, siguió saliendo Con ella, ¿en Eso serio? Es súper, no, no sé, creo que sí eso era Sofilia, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, no, porque no se daban besos ni se agarraban sus partes, ¿o sí? A ver, dice Elena, pues no creo, o sea, no son hablando no, no, no, no, no, de Dragon Ball. Se llama... Se llama Johnny Bravo antílope en YouTube. A ver, ponla, ponla. ¿Busco a Johnny Bravo antílope. Sí. A ver... Y era vaga el único que sabía que era un extraterrestre era Deep Mem. ay te me fuiste Vivis en Butthel Davis pusiste tiene un capítulo censurado donde van a un cine provocan un incendio unos niños dijeron que por ese capítulo incendiaron, iniciaron un incendio en su casa y ya no salió al aire se estás confundiendo no se disfrazó estoy segura de que yo la vi quitarse el disfraz de humana Mira, aquí en el video que estoy poniendo no trae disfraz de humana. Lo o sea, todo con... el tiempo andaba como vestida como... de antílope. Ajá, sí está como... No. A ver, déjame ver si hay... o sea, se quita el disfraz. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que neta, yo, yo tengo ese recuerdo muy grabado. O que o, o, o que era lo, el contrario, ¿no? A ver, es una mujer lobo, la lo que dices, que como que una mujer lobo. Voy o a... que por el contrario... A ver. Pero una mujer lobo, claro que no. A ver, Alejandro Sierra. No. Alejandro Sierra es mi dentista. ¿Sí? Sí. Ok, ahí está, mira. ¿Sale? ¿Le pongo? Melissa, tuviste un efecto Mandela. ¿Qué es lo que tanto me ves, Johnny? No, no. ¡Ah! ¿No sabes, ¿verdad? ¡Ah! siempre es igual. ¡Ah! No me importa que seas un antílope. ¿Qué? ¿Lo dices de verdad? Seguro. Anda, ahora vamos a cenar. Johnny, es todo, don un caballero? Te sí, lo sé. Ya ves, no es, no se quita el disfraz, o sea, siempre fue antílope. Es que yo, o sea, yo ahorita que conté cómo le recuerdo, gente dijo que se acordaba igual. Dijo tu hermana nada más, yo creo que ustedes <risa> les presentaron una versión diferente. No, o, o que a lo mejor era por el contrario, a lo mejor era una prueba que Johnny tenía que pasar y en realidad ella llegaba a su casa y el disfraz que se quitaba era de antílope y en realidad era una humana. Lo tienes en DVD, debes de buscarlo. Yo no Porque... lo tengo en DVD. Ah, ¿no? Alguien dijo que lo tenía en DVD. Alguien, ajá, sí, ajá, ajá. Vamos a ver esa animación que me acabo de encontrar ah, y que no sé de qué trate. Ok. Se ve perturbador. A ver, vamos a ver de qué trate. Vean el de la mujer lobo. ¿Qué mujer lobo? ¡Ay, eso está horrible! No, no lo quiero ver. ¿No lo viste? No lo quiero ver. Sí, ¿de dónde sacaste eso? Está súper feo. Ahí salió. Le quité la música por si copy. Ok. Pues como quieran, el de Johnny nos va a salir copy, ¿no? ¿Quién sabe? Mira, que como... les digo algo justo... Bueno, no, no les voy a decir. Vamos a dejarlo así. ¿Justo qué? No, no, no, nada. Ya llegó Ay, Mía. Eso me está... Ah, Mía, Mía está aquí. Sí. ¿Robot soltero? ¿Cómo te atreves? ¿Eh? Apenas dijo? apenas iba a decir, ya llegó mi novia el robot, pero dice robot soltero. No, ah, padre. chismecito rico, ¿eh? No, pues está bueno, ya está. Oye, está buena la animación esta, está rara. ¿Has visto? No, no creo que hayas visto esa película. ¿Cuál? <risa> ¿Cómo se llama? Andrea, ¿cómo se llama la película de, de animación que vimos? Que era como de los setentas, toda psicodélica. Ya la encontré, pero era una mujer lobo. A ver, Elena, pásala el capítulo. A ver, ponle Johnny, Johnny, la mujer lobo. A ver, Johnny, la mujer lobo. F por el robot. F por mí. O sea, él se está declarando soltero de la nada. Yo Esto me toma por sorpresa y aquí delante de ustedes me parece una falta de respeto. Johnny, la mujer lobo. Pero bueno. Ni modo. Las maravillosas desaventuras de Flapjack. Ya ver, no vamos, recuerdo eso. Vamos a poner a Johnny de Mujer Globo en pantalla, compartir, compartir pantalla y vamos con ventana pestaña Johnny. Ahí está. los están viendo vamos a ver? Mira la película de Watership Down. A ver, ¡Oh, yes, ma'am! ¡Hey! ¿Están those biscuits? Sí. Yeah. Little... Adelante hasta ver que se quite la, la, el traje. Johnny, antes de ir más hay algo que necesito I'm No como otras What? ¿Qué? ¿Estás un werewolf o algo? Bueno. Hey, Fluffy, look. look. A full mover. Pretty dang romantic, huh? No, no, no <risa> <son> <risa> que. <risa> no, no, no, no era ese no. el que decía yo, no no, no, no. Yo creo que su mamá las los quería perturbar y les puso una versión diferente de Johnny Bravo porque ya vimos que el antílope siempre jugó de antílope. <risa> o sea, pero eso también nos abre otras puertas que explorar, que es como por qué Johnny sale con tantos animales. Eh, eh, ahí era una mujer lobo. Vamos a ver. Pues ¿Era? sí, pero es un lobo también. ¿Saldrías con una mujer lobo? ¿Con algunas lobas? No, no, no ha salido. ¿Qué? Con mujeres lobas, tampoco. No, estoy seguro. Miren, yo lo voy a encontrar. Y cuando lo encuentre, lo voy a compartir en mi Instagram. Hola, ¿viste la caricatura Daria de MTV? Ah, sí, Daria sí la veía. Sí, está medio aburrido, ¿no? no? <risa> Daria estaba como... Estos chicos eh, que, que estaban tristes todo el tiempo, ¿no? Sí, o sea, como que así, nada más era su expresión de que mm, eh, mm, mm", así, todas sus respuestas eran esas. Melissa, te dio efecto <risa> Mandela con lo de Johnny Bravo. Puede ser que sí, pero yo tengo fe en que lo voy, que lo voy a encontrar porque no, no creo que, que la vida me haya engañado de esta manera. Estoy segura de lo que vi. Si lo encuentras, ¿lo podrás subir a tu Instagram? O sea, cuando termine la transmisión Sí, y eso... obviamente a eso me voy a dedicar. De aquí en adelante hasta encontrarlo. Ok. Oye, este, ¿tienes dos hermanas? Tengo dos hermanas, sí. Nah. Sí, una es mi cuata y la otra pues es nomás, este, otra Otra, otra por ahí Otra <risa> nah. Pero sí, somos tres Sí nah. uh -huh. Yo, ¿Sí? Por, qué, ¿por qué me habías ocultado esa información? No Pensé que ya sabías ¿Cómo vas a ver? <risa> no sé, o sea ¿Y por qué pensé. nunca vi una foto con tu otra hermana? Sí ha he subido Sí tengo algunas en Instagram Mira, aquí hay una Sí Esa es una ella es mi cuata. ¿Ah, sí? Sí. Ay, a ver, déjame encontrar la otra. Ella es el, el, el gemelo malvado. ¿Es la gemela malvada? Sí. Tú eres la buena. Con razón tú todo, tú toda, este, amor y paz y no sé qué, que no me peleo con nadie, que yo soy este, buena y demás, y entonces ella es la mala. Sí. Aquí, aquí encontré a la, ah, no es la misma. ¿Tú cuántos hermanos tienes? Yo, dos hermanos y medios hermanos tengo muchos. ¿Cuántos? A ver, déjame ver, son dos, como cinco, medio herman, cinco medios hermanos y, y dos hermanos naturales. ¿Cinco medios hermanos? Uh -huh. ¿Y te llevas con todos? Sí, hasta con las señoras, porque son dos hermanos, dos medios hermanos con una señora y otros tres medios hermanos con otra señora. No, ok, ya, ya, ya. Pero qué como, padre, es bastante, es que bonito. Pues son tres, son tres señoras y, y, y cinco, <risa> ocho hijos, imagínate. O sea, tienes un buen de familia, eso es bonito. No, en realidad, en realidad, en realidad, sí, no, no, somos poquitos de, de familia y ya, este, pero sí me llevo con mis medios hermanos y también hablo bien a las señoras. Ya, ok. La señora suena medio, medio desapegado. Pues son las mamás de mis medios hermanos. Pero son tus... Ah, ok, ok, ok. <risa> <risa> Yo pensé que te estaba refiriendo a tus hermanas como las señoras. No, no. Yo, ¿por qué les dices así? Ah, no, ok, ya, ya. ya las ya, señoras ya. mamás de mis <risa> medios hermanos. Ya, ya, ya, ya, ya, muy bien, muy bien. Este, pues qué padre tener tantos hermanos. Entonces tú tienes, ¿son tres hermanas? Nah, solo son dos. Somos tres, sí. No, tú, una la estás imaginando. <risa> la estás imaginando, aparte. <risa> este... <risa> sí, pues, somos dos, nomás, somos mi cuata y yo, y ya. Tu cuata dice que, le, que nos cuente su experiencia de su sueño extraterrestre. Ok, tuvimos un sueño... Pero oh, solo lo cuento si todos, de, de aquí en adelante todos vamos a contar nuestras experiencias con extraterrestres en sueños. Ah, ok, ya, ya entró la parte de soñar con extraterrestres en sueños, va. Sí, vamos. ya esta Terminamos parte regularmente llega a las once y media de la noche, nos pasamos por cinco minutos, pero vamos a hablar de esto. Resulta que pues fue más o menos como lo que... Ah, no, no fue. <risa> no fue en esta transmisión, pero... Ah, es, caray. <risa> ¿Cómo que no fue en esta transmisión? ¿Dónde estás yendo otras transmisiones? Este... ¿Cómo que no fue en esta tran... Es que les iba a decir de que no un ejemplo, puede... pero no fue aquí. Ay. No puede ser, Melissa. Están yendo otras transmisiones? ¿Por eso Rodo no viene acá? Mm. Yo, a ver, a ver, a ver. Yo cuando quiero venir siempre hay un invitado aquí. Ajá. En mi lugar. Entonces pues yo voy a otras a otros lugares también. ¡Ah! <ríe> pasa. Pasa porque pues mi lugar está ocupado. ¿Qué harían ustedes? Llegan a su lugar y está ocupado, pues obviamente se van a dale, otro lugar, Ser ¿no? fieles, ser fieles. <ríe> yo soy fiel nomás. Este, si no me invitan aquí, me invitan a otros lugares, pues también ¿Ah? voy a otro lugar. <ríe> ah, Sí, de repente no no si pues, sí, es, no, esto no va a ser un chisme, ¿ok? porque si se trata de eso yo bueno lo voy a dejar para después ahora sueños extraterrestres resulta que tuvimos como una clase de sueño compartido por así decirlo pero hace cuenta que mi hermana mi hermana siempre era la que traía a la mesa los temas con aliens siempre a ella le obsesionaba desde que estábamos chiquitas y a mí me daba mucho miedo, pero un miedo así de que, ya lo había dicho, ¿no? Me daba un miedo irracional. Cada que ella ella le gustaba mucho ver documentales de aliens y siempre estaba obsesionada con ver eso y películas y cosas de aliens y hablar de aliens. Y a mí, pues, todo lo contrario. Cada que ella ponía algo así, yo le decía, no, quita, cámbiale el canal, cámbialo. Y así yo me iba corriendo, me tapaba los oídos, porque el simple hecho de escuchar eso me atormentaba. Entonces, un día, pues, dormíamos juntas. Este, Pero esto lo, lo recuerdo yo, o sea, no sé cómo, no sé si en realidad no fue un sueño y en realidad nos pasó, pero al momento que ella me estaba contando fue como que yo pensaba, yo, yo recordaba eso, o sea, como si a mí me hubiera pasado. Y bueno, la cosa es que me dijo que nos habíamos despertado y hace cuenta que salíamos de nuestro cuarto y había un pasillo bien largo que nos llevaba como que llegaba como hasta una ventana. Y es el lugar donde veíamos era un segundo piso. Y en la ventana esa, pues o sea, obviamente no no se podía ver nadie, ¿no? O sea, te tenías que sumar y ver como a la calle o así. Pero la cosa es que había unas luces y tenía había como alguien adentro, como si fuera un platillo volador. Sabes, pero yo lo asocié de inmediato como si fuera un carro y me extrañaba bastante que un carro estuviera así de elevado en la ventana. Ok. Y eso fue lo que pasó, o sea, El Segundo piso era. Ajá, o sea, así es como tengo ese recuerdo yo, pero son varias experiencias que he compartido con mi hermana, que en realidad es difícil saber si fue un sueño, si lo vivimos juntas, pero cuando pasaban esas cosas nos preguntábamos como que ¿viste eso? Y ya y ya y que sí tú también lo viste, ¿sabes? O sea, muchas veces me tocó vivir ese tipo de experiencias con ella de que las dos lo vivimos, lo sentimos, lo experimentamos y es lo que pues por una parte sí me hace creer en todas estas cosas. Y ya. Ahí el... se pasan todos, no lo puedo... <risa> No, <risa> oigan, este Melisa toda este, desconcentrada <risa> platicando por estar leyendo los comentarios. Pero, y aparte pones puros los más feos, corazones rotos. Oigan, pues es que en serio, ¿qué hago? Pues a veces yo quiero estar platicando así con ustedes o así, pero se empezó a traer a bastante gente y me empezó a desplazar. Y la verdad, les digo algo, a mí sí me empezó a poner triste eso. O sea, neta, sí. Entonces, pues ya eran días que yo le decía como que, hey, grabamos hoy. Y él, no, pues va a venir no sé quién. Y así, entonces, pues, ¿qué les digo? O sea, fue mi culpa por descuidarte. <risa> pues es que hasta yo dije, ay, ah, aparte de, dejó de querer hacer moco, además. Y ya era como que si yo venía, era como una simple invitada más. No era como <risa> nuestro programa. Entonces yo dije, pues, ¿qué está pasando, no? Y ya este a, es a ver, Ox villano Ox es el villano, ustedes lo saben o sea, ustedes lo ven todos los días aquí grabando con un buen de gente no sé, es, es, no sé qué decir al respecto <risa> pero la confesión que, que iba a decir, no sé, ahora y ya está triste la confesión que iba a decir porque yo lo iba a decir con mucho cariño y todo ahora <risa> Ay, no sé sí. cómo decirlo a ver, dilo pues. Ya digo la confesión, son las 1.32. Sí, pues sí, ya. ¿1.32? Ah, ok. Sí, sí. ¿De la yo, mañana yo, no? Yo dije, ¿en qué momento? ya cinco horas aquí. Ok, a ver. De, de, la, de la transmisión. Eh, pelea en lodo, dice Elena B. Pues. Eh, me sentía traicionado cuando Meli no va a consulta. Ah, caray, es tu. Es mi dentista. ¿Es dentista? Sí. O sea, andas traicionando a todos por todos lados. Claro que no. La ay, oh, la ay, no lo puedo creer. No, para nada. No, no, no. Voy a contestar okay. ¿Voy a Ok, no, no, a ver, confiesa. Yo también tengo una confesión, okay. Por la desilusión, mientras voy a poner Wits. No, a hombre. Buenas noches. Meli Judas, ay, ya basta. Buenas no, noches, tachas, tachas, tachas. Oh, wow. Eso, awitz. Hablando de confesiones. Ahwitz, ¿cómo estás? ¡Ey! ¡Ey! ¿dónde? Aquí estoy. Awitz, ¿cómo estás? Bueno, Melissa, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien. aquí. Espero que estén, pues la verdad, muy bien. Eh, creo que ya, no sé si pudiste ver la otra vez, Melissa, que. Ya aclaré bien que no te dije envidiosa, sino humildiosa. Ya sí. Para que no te chefas tus software. <risa> sí, eh, era, era una duda que teníamos todos, porque sí me dolió mío. la verdad, pero sí, ya sí. que ya que lo, lo estás aclarando, me hace muy feliz escucharlo. Sí. Bueno, este, primeramente, pues, este, pues. Por el tema que están poniendo, de eso del moco y demás, pues, este... los marcaba, pues por si les interesaba, que les contara una pequeña y... Por una pequeña historia, así, de... De miedo. Por eso, ¿de que ¿Se trabó o me trabó, ¿Me trabé yo o se trabó él? Se trabó él. ¿Viste cómo quedó? Así luego... Quedamos y se siente feo que quedemos, ¿no? Ay, sí. Bueno, una vez sí llevaste todo el programa con mi cara trabada. <risa> lo recuerdo bien. Vamos a ver, Agüit si está reconectando. Eh, le vamos a dar chance porque me está ayudando para pasar el amargo trago que estaba pasando. Ay, ¿sí? por Dios, no lo puedo creer. Qué fácil. Es ya se no. fue, ya se fue, Agüit. Estás volteando las cosas como buen Pisces. O sea, no, tú volteaste las cosas porque mm, dices mm, que mm, yo fui el culpable. Pues sí, es así. Pero a ver, confiesa, Ox. Ok, espera. ¡Ay! <risa> no lo puedo creer. Esto parece un chiste. Ok, vamos a contestarla a Witz. Me dio riso que dijo: Ahorita que están con eso del moco. <risa> Allá está, Witz, ahí está, Witz. Estamos con lo del moco. Al se cortó la llamada, no sé qué pasó. Este, ah, pues, ¿hasta dónde escucharon? De lo del moco. Ah, sí. Que este, que, que estaban platicando de lo del moco y que está alguien de la que está, este, pues, haciendo sus historias que trajo sus este Pues, quería ver si me daban la oportunidad o la chance de contarles una pequeñita, pequeñita historia de, de espanto, eh, que yo creo que a lo mejor le puede servir a Oxlack a para sus, sus ideas, para sus otras críticas, las que está escribiendo. Claro, si, que, si no dura 10 minutos, sí. Sí, es cortísima, es cortísima. Dale, cuéntanos. Este, de, de, a ver, empiezo. Mira, este era un señor que trabajaba en una empresa este y digamos que este señor este, al día siguiente es despedido este, por su patrón pero digamos que su patrón lo despidió porque como lo descubrió casándose, casándose perdón este, acostándose con su, con su mujer pues este, lo despidió y digamos que, pues es prácticamente no solamente lo despidió, sino que le quitó todo lo que tenía, lo dejó prácticamente paritas en la, en, en la calle a este, a, este, a este pobre hombre, ¿no? Entonces, pues ya van prácticamente con deudas, y sin nada por qué vivir. Este, pues él prácticamente lo único que quería era venganza, venganza. Entonces, este, se, eh, mientras va caminando por la calle, este, pasa una señora, una señora cera, y este, y le, y le dice, ¿Cuál es tu, cuál es tu problema, mijo? ¿Por, por, ¿Por qué, por qué, por qué este, ya no tienes ganas de vivir? Le dice, y le dice, ¿Cómo, cómo sabes que ya no tengo ganas de vivir? ¿Por qué? Siento este, que, que ya no tienes ningún deseo por la vida y también siento que hay mucho odio en ti. Entonces el Señor le cuenta su historia y le dice: ¿Hay una manera en la que puedes hacer que esa persona que te arrebató todo lo que tenía, o sea, todo lo que tú tenías, pague? Pero el precio puede ser alto. Me este, dice el Señor: Este este pero yo no tengo dinero entonces no de hecho este hay un lugar donde tú donde tú puedes prácticamente eh, cómo era así ah, hay un lugar donde tú puedes cobrar tu venganza este o sea alguien puede hacer que tú te cobres cobre la venganza que te cobres la venganza pero no te va a cobrar dinero este y dice ¿Y cómo, ¿cómo llegó a ese lugar o dónde encuentro a esa persona? Y, y, y me dice, mira, te voy a dar este pequeño libro. este tenía las instrucciones. Y, y, ok, la quita, ciega. Y abre el libro y había ahí una especie de ritual pagano que decía, este... Si realmente deseas venganza y si realmente deseas sangre, la el único lugar donde puedes obtener tu venganza es el es yendo a la ciudad sin luz. Entonces, este ahí le decían ahí decía cómo llegar a ese lugar. Con cuando cuando fuera de noche. ¿eh? Fuera a algún lugar a oscuras, donde sea, no hubiera luz, donde estuviera completamente oscuro y solo. Entonces, ese señor hizo eso y luego decía: Una vez que estés en un lugar solo, oscuro, tienes que decir la palabra eh, ciudad, ciudad sin luz diez veces, pero pensando en tu mente, en el nombre. <risa> Melissa Me José, su cara De ¿Qué? Es que íbamos a la parte como más interesante. O sea, ya iba a decir que era lo que en realidad le iba a cobrar, ¿no? <risa> ¿Sí, no? Oye, no? ya lo habíamos pasado. <risa> le cortó el remate, sí. O sea, ya iba a decir el <risa> remate. Puto, híjole. Y se le cortó la llamada. Ah, Wits, pues ya ni modo, ya nos cuentas el remate después, porque estaba bien interesante, pero pues se te corta la señal, mi hermano. Agarra un poquito de señal y ya volvemos a que nos platiques la historia. Tuvo su oportunidad dos veces, ¿estás de acuerdo? Estoy, todo, sí. Bien. De acuerdo. Entonces nos quedamos con esa historia pendiente, Wits. luego nos llamas y nos cuentas el remate. Ya nos contaste casi toda la historia. Sí, nada no, más faltaba el final, ¿no? Sí. Bueno, pues ya es tiempo de confesarte, Melisa. Uy, se fue la señal. Okay. Ah, no, sí, sí. Pensé que se había ido la señal. ¿Me trabé? No. Sí. ¿Me trabé? ¿Me estoy trabando qué? No, no, estás bien, estás bien, estás bien. Ah, bueno. Digo, oh, oh. Ya va a estar así siempre por si me trabo. Bueno, y, y tengo que, que decirte esto como de, de aprisa, o sea, yo no te lo hubiera sí. dicho antes, pero viendo las circunstancias, que ya tengo pocos días, poco tiempo, entonces tenía que, que decírtelo antes. Porque... Creo que ya sé qué es. A ver qué es. No, no, no, dime. Y si no, sí era, no, si si sí si era, te voy a decir, ya sabía. O sea, si no, te voy a, hacer, te voy a decir lo que pensaba que era. Va. Pero no creo que pienses, no sabes qué es lo que. Estoy que casi piense. segura, ok. Hasta se me traba la lengua, porque a lo mejor después de lo que te diga, no sé, es que como no te conozco físicamente, no sé cómo vayas a reaccionar y, <risa> y quizá después ya no quieras venir, no sé. Ah, ya, pero... Awitz, está llamando Agüitz para el remate. <risa> bueno. Este, He estado haciendo algo, una, una nueva cosa, una nueva fórmula Y entonces, junto con la gente, hicimos una transmisión En donde tratábamos de inventar una historia y, y ya la historia ya está hecha Pero quisieron que dentro de la historia estuvieras tú Así que tú eres un personaje de esa historia, y la vamos a hacer una creepypasta. Ok. <ríe> y tú sales en la creepypasta, y como... ¿Te acuerdas el video que te pedí? ¡Ay, no! <ríe> sí. Entonces, es para, para ilustrar esa, esa creepypasta, y, este, y pues, no sé, espero no te enojes. A ver, ¿cuál es la creepypasta, pues? Ah, pues la, la voy a sacar, es un video. Hicimos una creepypasta todos juntos y todo lo que ellos iban poniendo era como íbamos armando la historia. Right. Y alguien por ahí dijo que, que tú debías de ser una de las protagonistas y entonces sí. eres la protagonista de una de las historias y tú eres una niñera. Ok, y me imagino que soy mala. <risa> no sé. Este, pues pues estoy sí. casi segura de eso porque sacrificas pues... a los niños en, en honor a los dioses cananeos y varias veces o, o solo una vez porque cómo pues los querías sacrificar más veces pues es que nada más el video es como de un solo sacrificio ah no te no te voy a contar toda la historia porque pues eso ya ya lo platicamos todos armamos la historia yo creo que esa transmisión obviamente no la viste porque fue de día, fue como a las 12 del día, Ya. Yeah. entonces lo que ellos iban poniendo yo iba escribiendo y se armó una muy buena historia y entonces ya me quedan pocos días para sacarla que sería este fin de semana para que, para que vieras ahí tu, tu imagen, te robamos unas fotos y tu video, entonces vas a ser tú la niñera. Ok, me gusta, perfecto. ¿Sí? Y vas a sacrificar a los niños, excelente <risa> bueno, <o> sea, <risa> me agrada la idea del creepypasta, es un honor para mí. Ah, bueno, bueno, era eso, era eso. No sé genial. qué pensabas, cuáles las cosas pues, que pensabas. Yo me imaginaba algo de moco. Ah, ah, pues, mira, sí, porque en realidad estos nuevos videos se van a llamar moco, se llama el moco psiquiatra, el moco psiquiatra, sí, porque en lugar de creepypasta es moco. Sí, yo me imaginaba que era acá como una propuesta para hacer más en forma este moco, pues. Ah, bueno, y pues podríamos hacer eso también. ¡Ah! Akira está llamando. yo dije ¡Uh! Uy, ya, ya Me volvó. imaginé eso porque estaba la otra vez que estaba en tu transmisión, que ya estabas como haciendo los episodios de como número uno, o sea, como ya llevando un, un orden, pues, este sí, como más en orden dije, oh, a lo mejor es algo con Moco y eh, quiere que lo hagamos como así, como ya darle más forma. Pues eso sería, sí me gustaría, pero no quiero comprometerte. Entonces, porque Moco, no estoy pensando precisamente que, que lo hagamos juntos y que cuando tenga entrevistas, pues ya lo había dicho, que sea el podcast Oxlack. cuando yo esté solo porque tú no puedes venir, este, entonces hago la, la rajada peluda. Y cuando tú vengas, que hagamos moco y que sea como ahorita, que platicamos de varios temas, convivimos con la gente y la pasamos bien. ¿Qué te parece que este sea el capítulo número uno? ¿Te gustaría estar dispuesta a venir en algunas ocasiones acá, aunque después, como los gatos <risa> en varias casas? Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, me gustaría. Bien, entonces esas eran las dos confesiones. Estabas bien este, en una. No te quería comprometer aquí frente a la gente, pero qué bueno que, que te comprometes. Ahora ya no estará de mi parte, sino de tu parte, si vienes o no vienes. Y aquí Muy la bien. gente te quiere mucho. Aunque tú pienses que te escriben malas cosas, que te dicen Judas y Estrellita y cosas así, en realidad es porque te quieren. Ok, lo comprendo. Muy bien. Bueno, entonces aquí cuando puedas... Eh, entra Entramos a la transmisión y que sea Moco. Muy bien, excelente, perfecto. Mira, Akira me estaba llamando, pero se como que se arrepintió, eh. Akira, Akira siempre está peleando ya últimamente con todos, no entiendo. Pues porque estás celoso, tú no entiendes el comportamiento de los hombres. No, es que se, Akira se enoja conmigo como si yo fuera la que le dice cosas. Porque... Yo, yo a ti, Akira, yo a ti nunca te digo nada malo. O sea, no entiendo por qué te desquitas conmigo. ¿Escribe cosas feas? Muchas veces, sí. Mira, hasta el robot de los cielos que, que te... Que, que, ¿Que me cortó, me cortó. Así? El robot de Melissa, ya, ya puse el robot de los cielos, ya, así de, ahí nos vemos. No, pues no era, no, no. Me decepciona mucho de un robot, la verdad. <risa> es la razón principal por la que yo estaba eligiendo a los robots y ves lo que pasa. Pero bueno. Dice, si no es el único enojado con Melissa después de su confesión. ¿Qué? Oigan, ¿es en serio? Ay, no lo puedo creer. Es que son muy celosos. ¿Qué, qué quieres que, que te diga? Son celosos. A ver, ustedes quieren nomás que yo venga, que yo nomás grabe con Oxlack, que es lo que ustedes quieren. Y ya. Pero él sí puede grabar con toda la gente. O sea, eso se me hace un poco injusto y un poco incongruente. O sea, yo siento que no está bien. Siento que debe ser parejo, ¿no? Bueno, es que no pensamos que. Claro. Nosotros pensamos que trabajabas cuando en realidad estabas en otro hogar. <risa> sí, no, no. <risa> No, lo que pasa es que cuando yo voy a otras transmisiones es porque los horarios son en los horarios que Ox ya no está grabando, o sea, este, porque muchas veces, sí Ox hace las transmisiones súper temprano, vaya, y no siempre alcanzo a llegar, entonces a las otras que me han invitado son bien tarde y sí me alcanza el tiempo para ir, no crean que yo en vez de estar aquí estoy en otro lado, no, es porque las horas pues son diferentes. Dice M.A.M.G. Me, me, no, Melisa, tú puedes grabar con quien sea menos con hombres guapos. Ah, bueno. Exacto, exacto. Esperamos que, que no se vuelva a repetir, Melisa. Mira, todos me están diciendo traicionero. <risa> <risa> Melisa, iba a confesar algo. Ah, sí, es cierto, ¿qué ibas a confesar? este No, pues era eso. O sea, yo dije que, ah, también... Pues miren, yo había, estaba muy contenta porque iba a ir con Ox a Ciudad de México y es algo que en lo que siempre estoy fregándole de que quiero ir, quiero ir y, y pues obviamente quiero que hagamos algo allá, ¿no? Y pues ya había llegado esta oportunidad y yo estaba muy contenta y hasta mis vuelos tenía para ir, o sea, ya estaba todo planeado. Y les digo, yo en verdad estaba muy feliz y creo que todavía no, o sea, Oxman dice que, que todavía no podía como, todavía no lo podíamos como que decir o así. Y pues faltando pocos días, me canceló, oigan, me canceló, me cambió todo el plan, me dijo. Oh, oh se quedó trabada Melissa. Entonces vamos a esperar a que se destrabe. No, era, era lo que quería decir con. Ah, Ya. Yeah. Estabas trabada, Melissa, por eso te quitamos. ¿Por qué? ¿Por cuando quiero decir cosas importantes me trabo? No ha de ser bueno, el FBI. ¿Se escuchó lo que quería decir? Sí. Era, era sí. una queja, más que nada. Sí, eh, se canceló porque a mí me cancelaron también, entonces no fue culpa mía. Eh, ha sido el destino que, que no, ha, no ha permitido que, que Melissa venga, y está bien porque así ya sé. Que le da miedo a los insectos, así no vamos a ir a ningún lado a explorar. Pero los tolero, o sea, los toleraría, ¿sabes? Haría todo para ir, o sea, no diría que ay no porque hay insecto. iría como quiera. Digo, tal vez corra y me vaya, pero voy a estar ahí. Ahora la en la exploración que vas a hacer con el cubo, a, ahí está abandonado, debe de haber arañas, cucarachas, tepocatas negras, víboras, zancudos y en pies. Debe o sea, ser que sí. Pero yo, o familia. sea, yo como quiera voy, pues, o sea, una cosa es que me den miedo esas cosas y otra cosa es que yo deje de hacer algo por miedo. Yo digo además, que no vayas. Además. Muy peligroso. <risa> además, todavía no es seguro el lugar a donde vamos a ir. ¿Todavía, todavía no todavía, saben a dónde? O sea, todavía no es seguro. Ese lugar que tú mencionas es muy probable, pero todavía no es seguro. Que claro, claro. A ir ahí. Creo que ahí está, está feo. Eh, sí. Pues nosotros estamos esperando la transmisión que vayan a hacer el día que vaya a ser. Vamos a estar muy atentos. A lo mejor aquí estamos reaccionando en vivo mientras ustedes transmiten. Nosotros estamos. Sí deberían, aquí en... sí deberían hacer eso. Padre. ¿eh? Sí. Y, y bueno, pues ya que va a ser en Texas la, la exploración, pues será interesante verte por allá. Sí, es el 4 de abril, o sea, ya faltan escasos días. Cuatro días, cuatro cinco días. Ahí ¿no? en Texas está lleno de alacranes y víboras, debes de tener cuidado. Sabes que sí hay mucho eh, tarántulas. Ya claro. una vez nos salió uno en el patio de mi casa, enorme, sí, no. Pero tarántulas, como que de este vuelo así. Pa parecen de que, como si fuera un gato bebé, están gigantescos. ¿Una tarántula parece un gato bebé? Sí, están demasiado grandes y salen regularmente en estos climas como húmedos o así, pero sí hay muchas por acá. Muy bien, Melissa. pues es hora de que ya nos vayamos a, la, a acostar, Acá cada quien a, la, a su cama, a descansar, tú vas a hacer transmisión, ¿no? Sí, eh, a voy a hacer la, la, la transmisión a la para que se vayan contigo. Sí, voy a estar en mi canal, o sea, ahorita cierro esto y yo creo que me espero unos minutitos y entro a mi canal y voy a estar haciendo algo que hacía hace mucho, que es como leer las cartas, el péndulo, y pues ahí platicando con ustedes mientras hago eso. Va, va, va. Entonces melissa va a estar en su canal, terminando esta transmisión, y ¿le vas a leer las cartas a, los, a la gente? Sí. Ah, pues ahí está. Entonces, pues puede ir a Kira, ¿no? Sí, puede ir a Kira. Bueno, y a Witz. Pueden ir todos, pueden ir todos y a todos les voy a leer, o sea, bueno, si sí, sí me alcanza el tiempo, no, pero la idea es que acaba de suceder algo mágico en mi canal, entonces, pues estoy checando ahí las cosas. Padre, ajá, muy ajá. Este, pues entonces te dejo para que también no te tardes y que sea pronto tu transmisión, que te vaya muy bien, la gente ahorita se va a ir allá contigo y pues ya que les leas las, las cartas. Y quedamos para que cuando vengas sea el número 2, el moco número 2 de este nuestro programa. Ya tenemos nuestro programa ya en forma, ya en, ya escrito y todo, ¿sale? Sale, excelente, perfecto. Pues muy bien, muchas gracias a todos, a ti Ox, como siempre. Y, y, y pues nada, los veo en mi canal. Va, vamos a poner la canción de, de salida y nos Vamos. Gracias a toda la gente que estuvo esta noche con nosotros, allá en Yunao, en Facebook, en YouTube, espero les haya gustado. Ahí está. En esto que es mojo. Dice Evelyn que ella quiere lectura de cartas. Veremos qué se puede hacer. Va, pues ahí nos vemos gente, los quiero mucho, mañana nos vemos. En todas mis redes sociales, en las redes de Melissa y en los próximos programas. Los quiero mucho, descansen, hasta mañana. Bye, gente, bye. Está la cumbia. ¿Tú bailas cumbias? Sí, es lo que mejor bailo, ¿eh? ¿Ah, sí? Estoy buenísima en combiación. ¡Órale! Muy bien. Muy ¿Tú bien. bailas? ¿Tú bailas? Ya borracho sí bailo. Ya. ¿Cómo con cuántas? ¿Unas tres, cuatro? ¿Happies? Como que con dos días tomando. Ah, ok. okay. Sacan